Amigues querides, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, gusto de saludarles, como siempre, desde aquí, desde Fundación La Bomba de Miel, desde nuestro canal de YouTube, en estos Meet diarios que compartimos eh, desde, bueno, aproximadamente ya hace, creo que, un mes y medio, no, un mes, ¿no? Desde que hemos empezado con el, el seminario de, eh, perdón, el mes, nuestro mes sofical, que ha sido, bueno, de los meses de la propuesta MES, que bueno, nos tuvo eh, visitando, estudiando y percibiendo sobre todo a nuestro querido Joseph Boyce, ese fue nuestro primer mes, luego el mes Marcel Duchamp, luego el mes Andy Warhol y ahora este mes Sofical, en el que hemos, bueno, podido creo ir, ir sosteniendo las transmisiones diarias eh, con mi querida hermana Carlota Reina que está por ahí, que aprovecho de saludarla. Carlos, querida, buen día. buen día. Buen día, Fabio. ¿Cómo, ¿Cómo estás? estamos? ¿Qué tal? Es así, hemos estado casi todos los días, ¿no? Hemos podido sostener en este mes esa, esa, esa idea que tenemos y que nos gustaría. Sí, así es así, venimos de todos los días de reunirnos, bueno, de lunes a viernes, <ríe> el sábado y domingo descansamos. Pero venimos, sí, más o menos desde el 30 de enero, es la última semana de enero. Eh, no, tenemos, venimos de enero, todo enero con el spam Sofical, febrero con toda la residencia, después entrando a, la, a nuestra transición hacker, y bueno, y ahora estamos cerrando el mes de Sofical, así que vamos como casi dos meses de hablar de Sofical, ah, qué sostenidamente. Bien. Qué bien realmente qué bien y qué bien eh, que nos ha hecho este meso fiscal no cuánto sí. se nos ha traído sí sí sí nos ha abierto una, una linda estuvo bueno esperarla sí. <risa> prepararnos sí y bueno y toda la transición entre boise su champ warhol nos preparó para para la verdad que disfrutarla muchísimo sofical toda su propuesta y toda su apertura Hacia, bueno, hacia todo lo que es este mundo de los transartistas. Sí, realmente una muy buena compañía la de nuestra querida Sophie. Ha sido un mes que ahora que lo pienso que se va a terminar y que vamos a ir a otra cosa también me voy, que voy a extrañar. Vamos a extrañar este mes. Bueno, como también extrañamos el mes Warhol, el mes Duchamp y el mes Voice, eh, que bueno, ahora volveremos a Voice y un poco que ahí ya... Vamos a volver a, a nuestro primer amor, ¿no? A nuestro primer gran amor que es Joseph boys y todas sus... Y todas sus cosas, ¿no? Todas sus cosas. Sí. <ríe> de un Boyce que tiene tantas cosas. Bueno, estamos eh, hoy en una segunda parte de esta... Este cierre ya, ¿no? Esta, este Esta culminación... De, porque cierre, bueno, lamentablemente que ni para bien ni para mal Pero no, cierre no. <ríe> no, no, no No es posible Pero sí diría yo que la culminación de este proceso Por lo menos en esta etapa ¿no? que llamamos mesofical Que denominamos así Y que estamos buscando eh, aquello que en los otros meses En cada uno de los procesos y de las propuestas mes hemos denominado herramientas y con los que hemos eh, dado por, por, por, bueno, por culminado, ¿no?, cada uno de esos meses, también una culminación muy abierta, pero bueno, culminación al fin, que se daba con esto de generar ocho herramientas que de alguna manera, bueno, nos mantuvieran, ¿no?, eh, recordándonos y también refrescándonos constantemente eh, la posibilidad que a partir de voice de Duchamp y de Warhol existe para pensar nuestro obrar nuestras formulaciones, nuestras, eh, bueno, nuestras operatorias y tantas cosas, ¿no?, que van sucediendo sobre eso que ahora además hemos eh, sumado, hemos llegado, hemos arribado, ¿no?, a esta noción de programadores. Eh, estas herramientas que, bueno, nos sirven para ir manejándonos sobre todos esos aspectos y que también nos ayudan, ¿no? En torno a cómo eh, hacer nuestro trabajo, eh, re reflexionando o teniendo presente, ¿no?, cómo lo hicieron ellos, ¿no? Tanto Boyce como Duchamp como Warhol. Y ahora estamos en este momento en relación al mesofical, es decir, un momento en el que tenemos que definir estas herramientas que ayer estuvimos conversando ya en un primer encuentro al respecto y que estuvimos viendo que, eh, bueno, es eh, una, también una buena invitación a pensar en deconstruir esto, ¿no? En deconstruir las herramientas, la caja de herramientas en una valija de recursos, ¿no? Valijas de recursos, valija de recursos para el artista eh, transartista, ¿no? Eh, bueno, no sé cómo, cómo vamos con esto ¿Qué te parece? ¿Cómo hemos estado ayer? ¿Qué ha pasado? Eh, bueno, no, lo que me gustó fue esto de, de entender Que lo que estamos generando es una valija de obrares Y, y que bueno, que, que también me, me, me gusta esta noción de la valija porque las herramientas de alguna manera son más universales, y la valija depende de quién es el artista, de la valija de quién va a tener la, la identidad, la estética, la, la vida del que lleve esa valija. Entonces me parece que se acerca muchísimo más a la noción que tenemos nosotros de la, de la cuestión de las herramientas, que no, que no buscamos recetas, no buscamos eh, cuestiones como cerradas y como si fuera una, una historia, una línea de seguimiento, como si fuera un proceso, sino que tiene más que ver con, eh, bueno, cosas, objetos, recursos que uno puede contar y para, para viajar, digamos, para migrar, porque también hablábamos de esto de la valija como, como esta, esta noción del migrar y bueno, y hoy, hoy la tenemos que llenar a la valija, Fabio, <ríe> tenemos que pensar, eh, bueno, cuáles son todas estas cosas que aparecieron con Sofical, y que, y que creo que, que, que con Sofical hemos hecho un, un viaje increíble, hemos, eh, empezamos con la noción del transartista, eh, que salió con todo, el, con todo el mes de Warhol, como con más identidad y, y, y percepción, y hemos terminado en esta noción de avatar, ¿no? Entonces hay ahí un, un, toda una historia de dos meses que tenemos que recorrer y, y, y buscar todas esos, esos, esas, esas derivas, y eh, a Sofical que nos llevó a navegar por tantos lugares y que nos llevó esa, a ese lugar, ¿no? Sí, y que me parece que es un gran desafío también, ¿no? En términos de esta de construcción, ¿no? De cómo ahora llenar. También pensaba en la palabra esta, ¿no? De llenar o de o este concepto, ¿no? De también eh, ponernos sobre cierto tipo de vacío a eh, generarlo como una referencia, ¿no? O sea, de repente digo, bueno, ¿cuál es el vacío que tenemos, les transartistas, en relación a lo que Sofical trabajó puntualmente, ¿no? En sus vacíos. En primer lugar, creo que, que el gran vacío que tenemos, ¿no? Es el de cierto tipo de, de matriz eh, académica para esto que ayer hablábamos de transversalizar el arte y la vida, la vida y el arte, ¿no? O sea, hay una, hay una ausencia, un vacío, porque en términos de arte y vida, claro, es que hemos aprendido muchísimo del arte en términos de arte y vida, ¿no? Va un poco ahí esa repetición. Y en términos de vida-arte también hemos aprendido muchísimo, ¿no? En en, en relación al, a la academia. O sea, hay muchas teorías sobre esos dos aspectos, ¿no? Arte y vida y vida y arte, ¿no? Y hay mucho que hemos también visto o conocido o participado, experienciado, mirado, observado, whatever me sale, ¿no? Lo que fuere en torno a las obras, ¿no? A las propuestas de los artistas en relación a eso. Es decir, esta, este binomio infinito, ¿no? Que es arte-vida, vida-arte, tiene mucha referencia, tiene mucho de dónde agarrarnos, tiene mucho de donde eh, ponernos al tanto para incluso negociar una propuesta por, por ejemplo, si fuera el caso de herramientas, ¿no? En tal sentido, para hacer arte en, en, en torno a un obrar de transartista que trabaja con el arte de vida y con la vida arte, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando eso lo transversalizamos, ¿no? Cuando es, es esto que hablábamos hacer, que, que ya no queremos más el arte de vida o la vida arte, ¿no? que estamos buscando otra cosa porque entendemos que esos formatos de definición o esas definiciones en formatos están muy relativas a el arte moderno, a la posmodernidad, a los eh, mecanismos de, de post lenguaje del arte contemporáneo, a las definiciones de mercado, a sus sistematizaciones, ¿no? Y que ya no queremos, porque una... Como decíamos también ayer, ¿no? a partir de lo que habíamos hablado en el encuentro hacker con bueno, nos, los, las personas de nuestra comunidad, ¿no? nuestros compañeros, nuestras compañeras, y veíamos, estamos cansados de la modernidad, estamos cansados de la posmodernidad, estamos cansados del arte contemporáneo. ¿Por qué? Porque de alguna manera hacemos mucho esfuerzo ya para que no sea representativo o que no sea de alguna manera eh, o de muchas maneras, ¿no?, referente. Hacemos mucho esfuerzo porque no, no nos es ya muy referente, ¿no? No, no nos sirve mucho. Sí no sé, nos ayuda, nos acompaña y nos es como... Yo pensaba ayer, cuando después de que, de que terminamos, pensaba en esto y decía, son como abuelos, ¿no? Son como, como, como eh, cosas que, que ocupan el lugar de los abuelos, ¿no? que te acompañan te, te ayudan y están y todo pero de un lugar desde un lugar muy con cierto tipo de, de energía onírica digamos no es como, como cuando uno está con los abuelos que es todo ensoñado ¿eh? es de caprichos es de, de todo lo que no puedes hacer con tus padres o que no te permiten es del abuelo que además eh, que, que te dice cosas, ¿no?, que se pueden aplicar en la medida que logres abstraerlas, porque por lo general de manera directa no se pueden aplicar las cosas que te aconseja un abuelo, ¿no?, eh, porque, son, porque tiene esa, esa separación de edades, de generaciones, de un amor muy platónico también, ¿no?, de una, de una, de un, de una perfección, de un vínculo, ¿no? Que no se da con los padres, que no se da con los hijos, que se da con los abuelos, ¿no? Que no se da entre hermanos. Con los abuelos se da ese, esa cosa platónica y por eso están, en general, ¿no? Por supuesto, después cada, cada quien ubique esto, ¿no? En su experiencia. Pero en general hay algo, ¿no? Con los abuelos y siento que, es lo mismo que nos pasa con la modernidad, la posmodernidad y el, y el arte contemporáneo, ¿no? Son como especies de teorías, de prácticas, de praxis, eh, de, de, de, de cierto tipo de referencias y tal, que son como abuelos de este tiempo, ¿no? Abueles, ¿no? Abuelas, abuelos. Y entonces hay algo que uno está también pasando y, y, y experienciando por otro lado, ¿no? en esta postcontemporaneidad, en este ámbito de posthumanidad, que pronto, como siempre decimos, va a ser transhumanidad. ¿no? Entonces, estamos en esa transversalidad, ¿no? en una transversalidad entre aquel tiempo y este futuro que se nos viene ya, ¿no? que es el mundo transhumano. Entre el mundo moderno, posmoderno, contemporáneo y el mundo transhumano, andamos nosotros transversales, ¿no? Como transartistas. Entonces, creo que es lo que le pasa a Sofical, ¿no? Un poco que hablábamos ayer también, ¿no? Un artista que comprende claramente eso y que entonces busca transversalizar tanto teorías, prácticas, praxis, ¿no? las busca transversalizar porque no se siente representada ni, ni, ni, ni tampoco se puede referir tanto a lo anterior, arte moderno, postmoderno, contemporáneo, como tampoco a lo que viene. O sea, tampoco puede referir sus prácticas a una transhumanidad, digamos. ¿no? Me parece que ese es el gran asunto nuestro, ¿no? que, que, que esto que estamos buscando es algo que que estamos intentando sea representativo pero también útil a esta sensibilidad transversal sobre estas cuestiones. Eh, tenía pensando mientras te escuchaba que nunca había vinculado la noción matriz eh, con la idea de movimiento, digamos, y esta situación de del útero donde nos gestamos, tratar de percibir dónde nos estamos gestando. Y, hola Charo. y, y venía pensando que quizás, algo que no me gusta, no, no es que no me gusta, pero bueno, que no me, no sé, algo raro, pero se me viene la palabra prosumistas, como la matriz en la que nos estamos gestando, no, no sé, como hay algo ahí que pienso como como esta noción de lo surrealista, los surrealistas, eh, bueno, todos estos movimientos artísticos, eh, que bueno, que quizás el es que estamos atravesando, y, y, y sacándome esta, esta cuestión platónica de la modernidad en torno a los nombres y cómo uno se percibe, quizás es, la, es esta, esta noción de, eh, de la matriz prosumista que estamos habitando. Sí, por ahí para no... no. para perder para, para este, no, no me molesta tanto a mí la palabra, te digo, pero entiendo cu cuál es tu, ese malestar que estás indicando y me parece muy interesante hacer foco ahí, ¿no? Creo que es en el ismo, ¿no? En el prosumismo, en el prosumista como ismo. Creo que, que, que podríamos hablar de arte de prosumisión, ¿no? Como, como, como una forma tal vez de... De ubicar un poquito más este, ¿cómo se dice? Pero me da risa porque te veo escribiendo, dando la teta con la con Charo, con la lapicera, o sea, me muero de amor. Eh, podemos decirle a la gente que cuando ve... Ahí no se te escucha, no se te escuchó. ¿Qué le podemos decir a la gente que cuando están en el YouTube y ven que la letra banda lenta es porque voy ahí con el dedito? <risa> De a un dedo, ¿no? De a un dedo. Este, digo, podemos hablar, ¿no? De arte de la prosumisión o de arte en tiempos de prosumisión, ¿no? Como, como también fue, de algún modo, el arte conceptual, ¿no? Creo que, que hay otra vez esa, esa linda relación que empezó también... Eh, ¿Con quién empezó? ¿Quién lo, ¿Quién lo dijo el otro día en el hacker? ¿no? Eh, ¿Quién fue? ¿No fue este... No, no, no, no fue Anabel, no, fue. Eh, no, no, la primera que lo nombró fue con, con, con Greco y con. Ah, con, eh, de, de Sofía. Sí, Sofía fue, fue Sofía, que, que, que hizo ahí un cruce. Después se reforzó ¿no? en la conversación y bueno, ahí, ahí fue con Anabel y, que, y demás, pero, pero fue ella, ¿no? Como que, lo, que trajo este tema. Y yo creo que el arte conceptual, una de las cosas que fue muy interesante también, justamente porque forma y contenido era lo mismo, fue que los artistas conceptuales no, no, nunca les interesó el conceptualismo, ¿no? Les interesó siempre que fuera arte conceptual, no conceptualismo. Luego, claro, lucha perdida, ¿no? O sea, guerra perdida porque el arte hizo igualmente de la cuestión unismo, ¿no? O sea, los hizo conceptualistas, les gustara o no, ¿no? O sea, querían ser artistas conceptuales y terminaron siendo, siendo conceptualistas, ¿no? No hubo... fue una lucha pérdida. Pero durante mucho tiempo esa lucha se dio, ¿no? Y es interesante porque eh, ellos lo que planteaban un poco también era la representatividad, ¿no? siendo artistas que trabajaban con el lenguaje, la representatividad de una expresión y una descripción, ¿no? Creo que eso es lo que pasa y que a mí también me, me, me sucede, ¿no? O sea, con esto de, de, de un tiempo de prosumisión, ¿no? En el que evidentemente somos prosumistas, pero cuesta la palabra, porque nos lleva a un ámbito también de cierto tipo de eh, especulación y también de cierto tipo de desprendimiento del, de la función social, ¿no? Como cierto egoísmo, como cierta yoísmo, ¿no? Como, como sí, el, sí, sí, sí. Sí, está conectado con algo con algo muy de mercado. Y a ver, voy a buscar, ¿vos sabés de dónde viene la palabra prosumisión? Sí, pero está bueno que lo podamos leer. Es súper interesante porque, bueno, ahí nos va, nos va a llevar a esto. ¿no? Pienso que si habláramos con Sofical, que seguramente sería una, una conversación bastante poco, poco agradable, no, no me gustaría mucho, creo. Voy a, voy a decir que yo le dije a Fabio que por favor la empezara a perseguir a Sofical en su estadio en París y no quiere, no quiere que se le caiga a su diosa Sofical, no vaya a ser... No, no, no, no, no, no, no, no me la quiero encontrar, no quiero hablar con ella nunca, no quiero que sea real en ese sentido y no quiero que nunca se entere de lo que estamos haciendo y nos dé siquiera una opinión eh, de alguna manera, no quisiera nunca jamás. Que sea nuestra heroína por toda la vida. Sí, eso, una heroína como un, un este, eso, ¿no? Una, una héroe... Eh, ¿Cómo se dice cuando es este...? Bueno, un avatar, ¿no? Un avatar, un avatar. Alguien que está... De, por detrás de ella hay seguramente un ser humano, pero, pero, pero las relaciones con el avatar, ¿no? Con el avatar que es ese, ese artista, ¿no? que no es alter ego, no es este, representación, no es este, marca... No marca comercial, digamos, marca empresarial No, es ese avatar que es oficial, ¿no? es Esa relación me parece que es la más, la más preciosa. En algún punto, ¿no? Un poco como también le pasó y veíamos a, a Estrella de Diego cuando hablaba en el tristísimo Warhol de su relación con Warhol, ¿no? De que ella lo amaba, lo seguía, lo... lo lo estudiaba desde un lugar muy, eh, muy, muy vívido, ¿no? Y que esperaba algún día conocerlo. Y Warhol se muere antes de que se pueda conocerlo, ¿no? Y entonces eh, quedó siempre esa sensación de que, bueno, y que a Warhol le pasó, ¿no? Esa sensación de que, de que estuvo a punto de conocer a la persona que estaba detrás de todo eso otro, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al, al, al fanático con su ídolo, no? Y que a Warhol le pasó con, con, con Marilyn Monroe, ¿no? O sea, estuvo a punto de conocerla y murió. Y de ahí nace su, su trabajo con Marilyn, ¿no? Porque su trabajo con Marilyn es a partir de que Marilyn muere, ¿no? O sea, a los pocos al poco tiempo, digamos, ¿no? Y el trabajo de Estrella de Diego es a partir de que Warhol muere, ¿no? Al poco tiempo de esa imposibilidad de conocer al héroe y de que ese personaje se transforme en un héroe, ¿no? En cierto... Hay platonismo, ¿no? Yo creo que, que, que sin necesitar que Sofical muera, ya la hemos transformado en eso y no queremos que aparezca, ¿no? O sea, que siga viva y feliz haciendo cosas que podamos todos ¿no? disfrutar, pero que no, no, no, no nos crucemos. De hecho, yo nunca he, he querido ir a sus, a sus charlas, a sus conferencias, y por mucho tiempo también me negué a ir a sus exposiciones. Luego ya no, bueno, ya no ya está. Pero... Siempre te gustaron los avatares. Sí, debo confesarlo, y debo confesar las copias, que... Las copias y el falso Warhol. Sí, y debo confesar que eso ayudó mucho a que me encante tanto el mundo de las relaciones virtuales. Porque también hay mucha gente a la que no quiero conocer, o sea, que, que he trabajado muchísimo, que, que hemos hecho muchísimas cosas, que, eh, que incluso seguimos produciendo ¿no? en términos de, de, de, de profesión, pero que no quiero conocer, ¿no? Que, que tal vez tengo 3, 4 años trabajando constantemente a través de la pantalla, y ya no, no, no me interesa, no me parece que sea interesante o bueno conocer en la vida real de sentarnos a tomar un café, ¿no? En esa otra realidad de sentarnos a tomar un café. La verdad que no. Que después tal vez, ¿no? Va a ser alucinante si sucede esto, porque siempre finalmente también, e incluso tal vez con Sofical, pero... No, ¿no? Me parece que es algo también interesante para poner en esta caja, ¿no? O sea, a, hablando de... es algo interesante para poner en esta valija, ¿no? Como una... como esa calidad también del, de este tiempo, ¿no? Una calidad de, del precio ¿Te acuerdas del ¿no? libro que te conté de Paul Oster, el ilusionista? Sí, sí, sí, sí. Contá de nuevo, por favor, porque para introducir, ¿no? me encantó a mí el libro porque creo que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, que, y con la idea del avatar, ¿no? Como construcción, recién se me viene como una cuestión literaria, viste, que cuando uno lee un libro, de un personaje, eh, nunca, vas a llegar, nunca vas a llegar a la... es una percepción, una construcción eh, muy surrealista de, al, de un ser, y, y eso es lo lindo de la literatura, digamos, que y en este libro particular edicionista, eh, Paul Auster crea un personaje que es un cineasta que nunca se quiere hacer conocer, y esto es la historia de cómo lo van persiguiendo, y las descripciones que se tiene sobre este personaje, y que algunos van llegando a agarrarlo y conocerlo, y cómo, eh, bueno, está todo el tiempo escapándose, y por qué se escapa era por esto, para generar todavía este misterio y este... Este, esta disrupción entre la verdad y lo que la gente cree, para no, nunca encajarlo, nunca encastrarlo y nunca encontrar el, la totalidad, sino que en esto fragmentado te permite estos juegos que generan este aura, o esta mística, o esta cuestión platónica que, que le va dando otro, eh, otro juego, y el día que vos te encontrás con eso, se te cae. Se te rompe el espejo. Y bueno, hablando de espejos con Sofical, ¿no? Y, y bueno, eh, y termina esta cosa que, que él, él muere y quedan todos los rastros de todas sus películas y sus cosas y terminan destruyendo todo. Para, para cumplir con este obrar artista, ¿no? Él programaba esto. Entonces, para darle esa muerte también. Un poco también esa... esa, esa ese, ese fuerte modo del, del, del cine negro, ¿no? De, de, de esa idea eh, que, que, bueno, acá estaba leyendo ¿no? en, en, en este libro de Cisse que... Que, que vos me regalaste, que es, este, goza tus síntomas, ¿no? Hay sí, un bien. texto muy buenísimo, a ver si, bueno, justo lo tengo agarrando, eh, sosteniendo la computadora, así que no lo puedo, no lo puedo sacar, bueno, a ver lo voy a sacar igual, ahí. Perdón, no sé. o sea, yo soy un desastre, percibo cualquier cosa y lo, man, y lo mando, el libro se llama El libro de las ilusiones, no es ilusionista. Bueno, hay... Buenísimo, buenísimo, El libro de las ilusiones, genial Bueno, yo no lo leí al final, yo tengo la versión tuya de, de tu interpretación, ¿no? O sea, puede ser cualquier cosa, pero yo, soy yo leo cualquier cosa No, no digamos así, porque si no nos estamos desdiciendo, des desandamos todo lo que hemos andado no es cualquier cosa, es tu percepción, ¿no? Y qué es lo que importa. El resto no nos... ¿Para qué? qué? ¿Qué nos importa si dice o no dice? ¿O si se llama como se llama? Lo que importa es cómo lo percibís y cómo lo, lo, lo usás, ¿no? ¿Cómo te sirve? Y míralo como lo que me encuentro. Me encuentro con marcadores de libros que dicen, los libros son lo peor, cruz. <risa> No, me muero con esa hacker, eso sí que es ser hacker. <risa> pero me lo deja como mensaje. Bueno, sí, hablemos de CISEC. No, no, aprovechá de leer ahí que te, te veo que abriste la Ah, todavía parte. no encontré, quería leer una parte de cita que me acuerdo, pero random, pero contás, contás, contás. Eh, bueno, este, este, este es el libro, ¿no? Y aquí hay un texto genial que estaba justo leyendo, que lo estoy leyendo en los desayunos, eh, que se llama ¿Por qué hay siempre dos padres como pregunta? Y tiene eh, un primer, digamos, subtítulo que es En los orígenes del noir, el padre humillado, el otro paranoico. ¿Qué es esto? Así como es difícil de leer cómo está realmente. Bueno, ahí aparece al revés, pero, pero creo que se alcanza a ver, como para darse una idea de cómo es el formato de esto que acabo de leer. ¿no? Y, y un poco que habla de esto, ¿no? De, de bueno, si hay un noir, ¿no? por llamarlo de algún modo, ¿no? en la literatura, es este Poloster, definitivamente. Y si hay una noir en, en el el mundo del arte es oficial, sin duda, ¿no? Luego que tal vez no sea tan literal al, al, al ismo, ¿no? Al, al, al movimiento cinematográfico y al ismo en ese sentido Pero que no, no, no hay dudas de que hay muchísima relación O al, o al, o al noir, ¿no? En su versión del, del, del, de la literatura Sobre todo de este, de este fenómeno, ¿no? Relacionado con una cultura norteamericana que es Muchas veces, sino si no las más de las veces neoyorquina o, de, o del mundo hollywoodense, ¿no? de Los Ángeles y de toda esta cosa, ¿no? Pero creo que lo que es, es este, así fuerte para rescatar es que también hay algo ¿no? de esta. De esta sensación de, de cierta presencia del fin, ¿no? De la muerte, ponele, llamémosle la muerte, pero también del final de los procesos, también de cierto tipo de acabársenos las ideas, de fines, ¿no? Ciertos finales, desde dónde partimos para contar las historias que los, que los presentan, ¿no? El final como un agujero lacaniano también, ¿no? Como un vacío que se, que se presenta solamente a partir de contar cómo se llega hasta ese final, ¿no? O sea, que se, que se entiende, que se, que se comprende como vacío a partir de contar cómo llega a ser un vacío, ¿no? y esto bueno ahí, ahí habla él no este, en el caso de si habla de, de, de estas películas de Hitchcock o de cierto tipo de películas no donde no sé el, el, el personaje empieza, empieza no eh, mostrándose como, como un personaje que está vivo que muere y su cadáver cuenta la historia de su vida está hasta a cadáver no o sea ese, ese agujero que de repente empieza a narrar todo un montón de cosas para poder establecerse, ¿no? para poder existir, para poder ser a partir, un vacío ser a partir de los llenos que están alrededor, porque el vacío, si no tiene llenos alrededor, es per se el absoluto, digamos, no es un vacío, ¿no? es como... Sí, es la nada misma antes de ser creado, ¿no? Es el, el momento antes de la creación de Dios, ¿no? Del momento antes del Big Bang, del Big Bang, perdón. Del Big, ben, del Big Bang, ¿no? Tanto, tanto Big Bang en, en Londres. Este, del Big Bang, ¿no? O sea, eh, ¿qué hay antes? Bueno, ¿hay, ¿hay vacío? No, no hay vacío. Hay, hay un absoluto completo. No es vacío, ¿no? Para que haya un vacío tiene que haber alguna referencia de un lleno que permita que eso está ¿no? Entonces, bueno, un poco que pienso, ¿no? En, en, en todo esto que estamos relacionando también con los, con los conceptuales, por ejemplo, ¿no? los artistas conceptuales. Bueno, ¿cómo, ¿cómo generar, ¿no? Esas reflexiones que generaban a partir de la palabra que marcaba la ausencia en términos eh, tradicionales de cierto tipo de objetos, ¿no? de la plástica tradicional, por ejemplo. ¿no? La palabra marcando el borde de ese objeto ausente, ¿no? que era una presencia, claramente, ¿no? Pero por eso, ¿por qué artistas conceptuales y no conceptualistas? Porque, bueno, el artista conceptual es un agujero en los conceptualismos no querer ser conceptualistas, ser, querer ser artistas conceptuales, ¿no? Y bueno, y luego la historia del arte haciendo de las suyas, ¿no? Listo, o sea, sí, lindo capricho, nos gustó mucho, vamos a hablar de ello, de hecho, nos vamos a aprovechar de ello, pero ustedes son conceptualistas y esto es el conceptualismo, ¿no? Punto, les guste o no. Ese, ese, ese entramado que finalmente es la historia ¿no? de asuntos y negociaciones inútiles entre los transartistas y su, y su contexto ¿no? eh, de definición a posteriores, de trascendencia. Por eso es tan importante también cómo generamos la operatoria, ¿no? Porque los, los artistas conceptuales generaron una muy buena operatoria, ¿no? O sea, generaron una buena operatoria de carrera, unas buenas formulaciones que son estas, y luego se encargaron, ¿no?, de, de programar esto, ¿no? De programar, de decir, bueno, ya sabemos que vamos a ser conceptualistas, ya sabemos que va, esto va a ser el conceptualismo, pero dejamos no señalado para que cuando se hable de esto caso no se sé, dejan jaque o de o de no sé conceptualistas más complejos digamos no cuando se hable de esto quede claro que no era nuestra intención ¿no? o caso este, bueno hay tantos casos ¿no? pero este me fui por las ramas igual a ver cómo volvemos por dónde andamos eh, volvería a esta pregunta, ¿será arte de prosumisión la matriz? Y en eso que estábamos viendo, comparto la definición, que dice la, la palabra prosumidor, es un acrónimo formado por la función original de las palabras productor, también profesional o proveedor según el contexto, y consumidor. Se trata de un término utilizado en ámbitos muy diferentes de la agricultura, a la informática, la industria, el mundo de las aficiones. También se usa la verse en inglés la palabra prosumer. El comportamiento del prosumidor indica tendencias emergentes, tendencias que las organizaciones deben gestionar adecuadamente participando de forma activa en los medios sociales, sin abandonar los medios tradicionales, dando a conocer sus prácticas asociadas a la sostenibilidad y adaptándose a los nuevos códigos de servicio. Asimismo, se trata habitualmente de un consumidor exigente que es capaz de evaluar los pros y contras de la elección de diferentes tipos de tecnología, obteniendo la información por sus propios medios o formación. Eh, eh, ahí, bueno, andate si, si querés, eh, en el random, porque eh, la parte ah. que dice actualidad es súper interesante, está un poquito más abajo. Actualidad. Actualmente el término se aplica a aquellos usuarios que ejercen de canales de comunicación humanos, lo que significa que al mismo tiempo que son consumidores, son a su vez productores de contenido. Un prosumidor no tiene fines lucrativos, solo participa en un mundo digital de intercambio de información. Tal es el caso del P2P, peer-to-peer -peer me parece que es redes entre pares o iguales. Incluso existen en la red páginas de tutoriales que instruyen a los usuarios a realizar ciertas tareas con el fin de impulsar el desarrollo y producción en la web, en el caso de Wikipedia. La palabra prosumidor describe perfectamente a millones de participantes de la revolución web 2.0, ya que son cada vez más las personas involucradas que suben información a la red y a su vez son consumidores de la misma, creando así un abanico de información de todos los sentidos. Y el peer-to-peer, -peer, una red peer-to-peer, -peer, red de pares, red entre iguales o red entre pares, una red de ordenadores en la que todos o algunos aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí. Eso me parece que es bastante interesante. No voy a copiar. Muy uh -huh. Esta es, a mí me encanta esta... esta digamos, esto escrito en Wikipedia acerca, acerca de la prosumisión, ¿no? Porque me, es uno de los lugares que a mí es donde más, me ha, más claro me ha quedado. A veces Wikipedia es como punto de partida siempre, ¿no? Es como, bueno, una noción para, para arrancar con algo y después uno, bueno, va por profundiza y entra como a, a textos que están más sólidos en ciertos aspectos, ¿no? Que se van, van más profundamente en algunos asuntos y más, más grueso, ¿no? Más, más, este, como más musculoso. Pero este, este texto de Wikipedia a mí me parece muy, muy alucinante para poder, de una manera muy sencilla, comprender cuál es este asunto de la prosumisión. Eh, ahí hay una... Una parte interesante es en la, en la historia. Vamos, lo, lo veamos un poquito porque me parece que, que aparte, yo, lo, yo si fuera, no lo puedo editar, ¿no? Podría, pero pero yo pondría eh, la historia después de la actualidad, ¿no? A ver dónde está, okay, ¿cómo se llama? Origen. Ah, el origen. Ahí, eso, ¿no? Lo, lo invertiría. Mira, dice, en 1972 Marshall McLuhan y Barrington Nebit surgieron, sugirieron en su libro Take Today que con la tecnología electrónica el consumidor podría llegar a ser un productor al mismo tiempo. En el libro de The Third Wave, la tercera ola 1980, el futurologo Alvin Toffler acuñó el término prosumidor. Cuando hizo predicciones sobre los roles de los productores y los consumidores, aunque ya se había referido al tema desde 1970 en su libro Future Shock. Goffler preveía un mercado altamente saturado de producción en masa de productos estandarizados para satisfacer las demandas básicas de los consumidores, en el cual, para mantener el crecimiento de las ganancias, las empresas podrían iniciar un proceso de mass transformation, personalización en masa, refiriéndose a la producción a gran escala de productos personalizados y describiendo la evolución de los consumidores, involucrados en el diseño y manufactura de los productos. Además, Toffler argumentó que cada individuo tendría el control de los bienes y servicios que sean de su consumo una vez que era industrial término. Eh, ahí el, el último párrafo también es interesante. Si lo querés leer y si no lo puedo leer yo también, pero a ver. Dice, el... sin embargo, la personalización masiva no se presenta en la mayoría de las áreas de la economía. La mayor parte del consumo continúa siendo pasivo las personas generalmente están desinteresadas en hacer esfuerzos para personalizar los innumerables productos y servicios que componen la, la cultura del consumo moderno. En The Paradox of Choice, Why More is Less, la paradoja de la elección, ¿por qué más es menos? 2004. Barry Schwartz argumenta que los rendimientos decrecientes generados como resultado de una confusión generada por la abundancia en, lo, en las opciones de elección de los consumidores está produciendo estrés e insatisfacción. Esto me parece interesante porque es como una, una vuelta también sobre la afirmación de la prosumisión, ¿no? Este es como cierto tipo de, de, de, de vista, eh, en nuestro caso, ¿no? Para el arte post ¿no? un, un, an un análisis crítico, muy, muy, muy básico, ¿no? un párrafo que apenas dice algo, pero que abre ¿no? a cierto tipo de cuestión sobre esta afirmación de que todos somos prosumidores y que este es un mundo de prosumidores y que hay una eh, actualidad que se puede definir culturalmente como de prosumisión, ¿no? como que, que, que esto es, es este, ¿cómo se dice, como que es que no se puede negar, ¿no? Es innegable, ¿no? Es, es innegable que somos todos prosumidores. Bueno, a ver, según el ámbito, según la situación, según la cultura, según el país, según los recursos tecnológicos, según los productos, según, según, según, ¿no? Depende de muchísimas cosas. Claramente que cuando nosotros usamos el término prosumisión, nos estamos refiriendo mucho más que a otras cosas, a lo que de la prosumisión se, se, se habla o se toma en términos de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? De Instagram específicamente, ¿no? Porque además... No todas las redes sociales, porque la prosumisión, por ejemplo, en Twitter funciona muy diferente. ¿no? Es, una, es una de las redes sociales en las que la prosumisión hay que analizarla desde unos parámetros muy diferentes a las otras. ¿no? Y, que, y que se incluyen esas otras, por ejemplo, a, a mensajerías, ¿no? que son como, como híbridos, como el caso de WhatsApp. Eh, nosotros en, en la fundación y en todo esto que vamos hablando y que vamos nombrando constantemente, ¿no? El término prosumisión como concepto y también comunismo ya, ¿no? Esto que decimos eh, prosumidores, prosumismo, ¿no? Esto lo estamos siempre tomando en el foco de la prosumisión en las redes sociales, específicamente en Instagram, ¿no? O sea, estamos tomándolo desde ahí. Hago esto de, de decirlo así porque, como vemos, ¿no? es muy fácil de, de, de, de hacer caer esta cuestión de la prosumisión. ¿no? Como también es muy fácil hacer caer esto de que todos estamos eh, influidos, influidas por las... Eh, Tecnologías eh, virtuales, digitales, que nos hacen participar de un mundo en el que somos avatares, ¿no? Porque estamos entre la, entre la dentro y la fuera de la pantalla. Bueno, eso depende de clases culturales, ámbitos eh, de, de, de territorios, digamos, contextos... Eh, de económicos relativos a, lo, a, a cierto tipo de globalidades y demás, ¿no? No nos olvidemos que también, y esto hay que decirlo con mucha claridad, ¿no? Mucha claridad, no es la gran mayoría del mundo la que está participando de estos eventos en donde vamos entendiendo avanza la humanidad, ¿no? O sea, la mayoría del mundo no tiene acceso a teléfonos, no tiene acceso a internet, no tiene acceso a este tipo de cosas. ¿no? ¿Y qué es la mayoría del mundo? La mayoría en cantidad de personas ¿no? que están en distintos eh, territorios, continentes, países, ciudades, a las que generalmente nos referimos cuando decimos mundo occidental, ¿no? Que qué es el mundo occidental, como nos pasó cuando, no sé, en el, en el 200 antes de Cristo, el 200 después de Cristo, hablábamos de mundo, ¿no? O sea, bueno, es un mundo eh, determinado en unos límites que hacen a una conveniencia de un imperio, digamos, ¿no? En este caso, bueno, los imperios tecnológicos, ¿no? Bueno, cuando hablamos de mundo, cuando decimos, la prosumisión es el nuevo paradigma del mundo y nos está determinando, por ejemplo, avatares nos está determinando, prosumidores nos está determinando, la, el prosumismo nos está determinando, la manera de consumo-producción, la manera de la profesión, ahí está, está bueno cuando empieza ¿no? el texto en, en Wikipedia, entender que la, produ que la producción profesional también entra en este juego, ¿no? Pero todo esto es una conveniencia de mercado que va generándonos una posverdad respecto a la totalidad, ¿no? O sea, después cuando uno hila finito, dice, bueno, ¿Cuánto es el porcentaje real de esto en relación a lo que sabemos o que hay estadística? Bueno, es pequeño, ¿no? Como cuando Europa hablaba de ser el, la totalidad y era una, un, un territorio que uno sigue viendo hoy muy pequeño en relación al mundo, ¿no? O sea, cuando uno, cuando uno escucha a la Unión Europea definiendo los destinos del mundo, ¿no? Y que los define, en este caso, por ejemplo, en términos de lo ambiental, en el último tiempo, ¿no? Para, por ejemplo, no las últimas cumbres ambientales. Y uno dice, pero eh, es tan pequeño, ¿no? Es tan ínfimo ese reducto que llamamos... Primer mundo en relación a todo lo demás, ¿no? que claramente es Europa combinada con un montón de otras cosas que están por fuera, ¿no? Estados Unidos, no sé, Canadá, Japón, mismamente no sé, Corea, China, entre comillas, ¿no? Eh, los australianos, bueno, en fin, ¿no? Pero es tan pequeño... Pero ese es el mundo al que se refiere cuando hablamos de esta prosumisión globalizada. ¿no? Voy, voy con todo esto porque también una ubicación de cuál es nuestra cultura de definición de estas cosas. ¿no? Si estuviéramos hablando de otros eh, parámetros, bueno, nos estaríamos refiriendo de otra forma. ¿no? Estamos hablando en estos parámetros. Y estamos siendo en este aspecto, ¿no? En estos aspectos de la cuestión. Estos aspectos que nos ponen en un recorte que estamos por hegemonía cultural de la que somos parte tomando como la totalidad, ¿no? O sea, este recorte que decimos es todo, ¿no? Bueno, todo el mundo está en una especie de, de, de, de, de, de sinergia o de, o de fluido de prosumisión. Bueno, todo el mundo que es nuestro todo mundo, ¿no? Después todo otro mundo que no, están que en otra cosa, ¿no? Bueno. Eh, no sé por qué me fui por ese lado, pero me parece que es importante ¿no? también definirlo en torno a, a cuáles son los contextos en los que nosotros estamos proponiendo estas cosas, ¿no? ¿Desde qué contextos? Y desde qué contexto también estamos buscando la autocrítica, ¿no? la autopercepción crítica de postcontemporáneos. ¿no? O sea, desde qué contexto estamos buscando eh, avanzar sobre el arte. Viendo críticamente lo que nos pasa todavía como arte contemporáneo, ¿no? Esto del arte postcontemporáneo. ¿Desde qué contexto? Bueno, desde este, desde decir, sí, claro, el arte es global, el arte está globalizado, el arte tiene características internacionales, el arte tiene un lenguaje único eh, que se comprende por todo el mundo. Bueno, pero eso es un recorte de, del mundo. En otros lugares y en otros ámbitos y en otras circunstancias y bajo otros, eh, bajo otras posibilidades u otros lenguajes incluso. Esto no es así, ya, ¿no? esto no funciona así. Eh, donde también se define y se cocina y se corta el queso, para decirlo de una manera muy, que me encanta, eso de que se corte el queso. Pues en este mundo, ¿no? El arte es una actividad definida históricamente, ¿no? Como sistema, mercados, e incluso diría yo que un aspecto, el, eso que llamamos arte como aspecto definitorio, importante y absolutamente trascendente para la existencia de una cultura, eso es en un reducto del mundo. En otros lugares, en otros, en otras partes del mundo, esto no es así, ¿no? O sea, nosotros creemos que arte como conocemos, arte es en todos lados. No, no es así, ¿no? Transartista en todos lados, no, no es así. Porque no en todos lados el universo definitorio del arte es este universo definitorio que tenemos nosotros, que somos una hegemonía occidental, ahora algorítmica, bajo cierto tipo de tecnologías, en una especie de, de, de construcción positiva, voy a decirlo así, o, o posibilitadora, ¿no? De, cierto tip, de ciertas maneras. Eh, heteropatriarcales ¿no? Pero que son en, una, en un reducto Del mundo Y que además es súper es chiquitito ¿no? Que es esto Europa, algunos países Europa que es Europa de seis países El resto Es otra Europa ¿no? Que son muchísimos países más Que también son Europa ¿no? Pero cuando decimos Europa Bueno como cuando hablábamos de Duchamp, ¿no? cuando hablábamos de Beuys, cuando hablábamos de, incluso de Warhol, ¿no? Cuando hablábamos de Beuys decíamos, bueno, Beuys era conocido y reconocido como un artista muy importante y de absoluta trascendencia en una Alemania que lo utilizó de bandera política ¿no? en Europa y el mundo internacional del arte. Bueno, eran cinco capitales más... Cinco capitales europeas más Nueva York, digamos. Y hoy no ha variado tanto eso, ¿no? 70, 50, 60 años después. No ha variado tanto. Estamos más o menos del mismo... Cuando decimos Mark Zuckerberg propone el, el meta que va a cambiar el mundo. No va a cambiar mucho más que esto. Estos países y estas capitales, digamos, ese es el mundo, pero por fuera de eso hay un mundo mucho más grande, constituido de muchos mundos, ¿no?, que tal vez no están globalizados en sí, como otra globalización, que pretenden tal vez esta globalización de, de la que, por ejemplo, Mark, Mark Zuckerberg es un referente, pero que, que, que, que nos estamos acotando a eso, ¿no? No tengo ni idea por qué estoy hablando de esto. Ayudame, Ay, Venía a salvarme. No, creo que es para también, porque creo que hacemos todo este tiempo, todo el tiempo estamos haciendo estos juegos, incluso recordé el juego que estábamos haciendo con el hacker, que decíamos... Eh, todo es sistema, todo es hackeable, eh, toda persona es sistema, toda persona es hackeable. Bueno, nada, es una, son estas generalizaciones, estos juegos que nos permiten entrar en este mundo de lo que nosotros percibimos como, por ejemplo, este, este, este, este, este un mundo reducido de los posibles transartistas, porque justamente, me ponía a pensar que también toda la idea de los viajes, de la bomba de miel, tiene que ver, es una ida de búsquedas de transartistas, ¿no? Y de entender los contextos, y realmente entender si estamos hablando de una posible interna internacionalización, qué lenguajes tendremos que hacer para acercarnos a estas personas que creemos que más o menos si simulamos eh, que es más o menos funcionan así estoy, estoy usando la palabra simulación eh, digamos con propósito porque también creo que es un poco el ejercicio que es lo que estamos haciendo es un modelo teórico simulado eh, donde tenemos que ir a ver los casos que hoy esta mañana me decías eh, esto de revisar los casos la teoría de los casos que hacía Lacan que de revisar bueno, ¿quiénes son estos transartistas de los que estamos hablando? Y por eso también este ejercicio que hacemos estos, estos encuentros abiertos, para realmente ¿viste? decir, bueno, en este modelo de simulación, ¿por dónde estamos? Bueno, y en este modelo de simulación estamos tratando de entender cuál sería esta valija para los transartistas. Y, y que también aparece, que me parece que es muy interesante también saber de que este mundo transartista es un mundo eh, de avatares, que es un mundo que estamos simulando, imaginando, y que en ese mundo, bueno, una de las cuestiones que tenemos que adentrar es ver cuál era la matrix. Y esa matrix tiene que ver con esto que venimos, eh, creemos o intuimos que tiene que ver con esto del arte de prosumisión. Porque creo que nos da... Eh, un marco de trabajo, de entendimiento y de pensamiento que nos conecta muchísimo más con esta noción de, de avatares, de este tipo de arte que generan los transartistas, entonces creo que, que en todo este canal que hemos hecho, en este camino y revisión de los transartistas, de revisar estos artistas internacionales conocidos en ese mundo, como decir, un mundo muy acotado, pero pero en eso que eran conocidos, digamos, mirándolos con esta lupa de transartistas, bueno, ¿qué es lo que tomamos? Y creo que con Sofical Kahl hemos llegado a la Matrix, y que, que bueno, ella también siendo mujer, me parece que también es una cosa muy interesante, porque es el útero donde nos gestamos, y todo esto lo digo irónicamente porque me asesina Sofie Kahl, y, y volvemos al principio de este encuentro, <risa> ella que hoy no quiere ser madre, bueno, digo, todas estas esta cosas, y ya derive. Eh, bueno, y volviendo, eh, aparece esta cuestión de la Matrix como parte de lo que puede ser este diseño de la valija, me parece que es muy interesante, y qué bueno, y que en este, en este recorrido que hemos hecho con Sofía y aparecen estas palabras que nos pueden ir armando como una, como una cierta cosa de valija no se sé, pensaba en, en guía eh, deriva ayer también hablábamos de esta noción más eh, viste nos metió mucho el psicoanálisis pero no fuimos al psicoanálisis porque Sofical en su última parte empieza a pedir ayuda en otras en otras maneras ¿no? de percibir y de entender la, la comunicación bueno por ahí Me encanta. Diría yo que empecemos a notar así concretamente, valija, dos puntos, ¿no? Vayamos ya, porque no, vamos, no, no lo vamos a lograr si no. O sea, esto es eterno, porque, claro, vamos abriendo cuestiones y estas cuestiones además son muy, este, muy de nuestra base, ¿no? O sea, eh, creo que mientras te escuchaba digo, estas palabras... Eh, constituyen el inconsciente de nuestra base de, de, de, de actividad, de activación, ¿no? nuestra base de activación. Ayer est estaba en el Pompidou, aquí en París, ¿no? que, estaba, que estaba, fuimos con un amigo y, y hablábamos un poco de esto, de, de, cómo, de cómo es esta arquitectura ¿no? de, de Rogers y, y Piano, que son los arquitectos del Pompidou de, de París, y, y, que, y que veíamos, ¿no? Bueno, yo le contaba un poco de que, de, que, que aparte me acuerdo de, de conversaciones con nuestro querido Javi Belomo, de, de una visita mía a París en el 2019, y, que, y hablando del, del, del centro Pompidou, ¿no? Y de esto del high-tech, ¿no? ¿De qué era este high-tech o esta, esta arquitectura? que primeramente se planteaba como dejar afuera todo lo que está dentro, dejarlo a la vista, ¿no? O sea, todas las cañerías que van adentro de las paredes, sacarlo afuera de las paredes, todo lo que está adentro de la fachada, sacarlo afuera de la fachada, todo lo que, bueno, en algún momento se dijo incluso era... Para cierto tipo ¿no? de arquitectura moderna, esa idea de que el corte es la fachada, ¿no? Aquella máxima que me encanta, ¿no? Esa idea de, bueno, el corte teórico de un pro, en un proyecto, ¿no? El corte como modo de representación gráfica de una idea, ¿no? De un proyecto y de su alzado, ¿no? De su, de su dibujado previo para poder comprender cómo va a ser ese edificio, ese corte es la fachada, ¿no? Aquello de, de, que, que fue el inicio también, de algún modo, de cierto tipo de estrategias de eh, la arquitectura postmoderna y que fue dando también pie no a esa arquitectura de, tec de esa tecnología expuesta, ¿no? Que era, es, por ejemplo, esta del, del Centro Pompidou, ¿no? Que es un proyecto que tienes 40 años, no sé cuánto tiene, ¿no? Pero no no no recuerdo ahora, pero es de los 70, ¿no? Este proyecto que deja todo a la vista con la intención, ¿no? de mostrar todos los elementos que constituyen esa arquitectura, pero que también juega con una estética de cierto tipo de base eh, de base, eh, quiero usar la palabra ahora, de base, como de, eh, que va a estar en el espacio, ¿no? Base espacial, en el espacio exterior a la Tierra, ¿no? Como esas bases espaciales, muy propias de la, de la, de la imaginería de los años 70, ¿no? De viajar a, a otros planetas, viajar al espacio, armar bases, ¿no? Como de, de, este, tienen un nombre y ahora no me salen, bueno, pero como bases no espaciales donde, donde están las naves y entonces las naves van y vienen a esas bases y, y están en el espacio ni en ningún planeta, ¿no? Están como, como, como, como, de algún modo, cierto tipo de planeta artificial viviendo, ¿no? Ahí flotando en el espacio, ¿no? Donde están compartiendo cierto tipo de... Eh, de, de, de uso de ese espacio como lo hacen los planetas, ¿no? Y un poco que, que, que ayer también pensaba, ¿no?, en esto de, de estas bases y de este centro Pompidou, que todavía de algún modo se ve muy extraterrestre, ¿no? O sea, ayer lo miraba y digo... ¿Qué extraterrestre que se ve esto realmente? O sea, todavía no, no, han pasado 40 años y no es, ni siquiera para mí, digo, porque yo soy un gran estudioso de todo esto, ¿no? O sea, me encanta y, y, me, y me vuelve loco. Me, me, me, me es este, tan, tan, este, interminable y me da mucha ansiedad y, y, y todo el tiempo estoy leyendo, estudiando, viendo, bueno, y ahora en... en en Londres que estuve viendo, ¿no? Mucha obra de Rogers y de Piano también, ¿no? Que son los autores de esto, de, este, de, este, de esta cosa, ¿no? Que es como una nave, justamente. Y, y la veía y digo, wow es 2023 y esto sigue viéndose extremadamente raro, ¿no? Extremadamente queer, extremadamente... ¿Qué, qué es esto, digamos, no? E incluso incómodo, o sea, todo lo que esto genera, ¿no? La, la fachada, la otra fachada, que es la... Bueno, esto podría decirse que en realidad el frente es este, ¿no? Pero de alguna manera también es el otro, el que está ahí en la, en la, en el, en la primera foto de, la, de arriba, esa, ¿no? Eh, como, ¿cuál es el frente, no? De este edificio, porque también es este juego de frente of, o contrafrente, ¿no? Que es como un volumen, porque en realidad es como una nave, eh, y digo, qué, qué raro que se ve todo esto, qué, qué extraño que se ve todo esto, porque eh, genera, por ejemplo, mucha, mucha suciedad, es imposible mantener limpio. Ahí, claro, esta foto está muy, muy contrastada y, muy, por supuesto, está muy photoshopeado todo esto, no o, o, o filtrado por las mismas, los filtros nat de, como naturales de las cámaras, digamos. Pero cuando uno está al frente de esto, bueno, esto genera mucho polvo, mucho, eh, mucho hollín de, de la polución. Entonces los colores no están tan vivos y, la, y, y hay como, como, como mucha, um, cierto tipo de mugre imposible de sacar, digamos. no. Hay como una, una cosa que, que, aunque lo limpie 150 veces, de nuevo se va a hacer... ¿No? Y, y sobre todo en esta fachada se nota mucho, no los colores están como opacos, como, como, como llenos de eso, no de la polución de los coches, de, de, de los años, de 40 años que han pasado de esto y que por más que lo limpien ya esto, o, o, o hay que repintarlo entero, cosa que creo no han hecho porque no se nota ¿No? porque tampoco es casi, es casi imposible, digamos, ¿no? habría que desarmarlo entero, pintar cada parte y volver a ensamblarlas. Eh, bueno, cierto tipo de cosa ¿no? que iba reflexionando también en torno a esto de, de cómo se va dando ¿no? en el proceso eh, algunos aspectos de estas... Eh, como, como matrices, ¿no? Como matrix. Como también cierto tipo de eh, funcionamientos de esas matrices, ¿no? Como cierto tipo de funcionamientos de esas matrix. Como qué pasa cuando cierto tipo de matrices, cierto tipo de matrix Van eh, avanzando sobre sus propios pasos. ¿no? ¿Qué pasa con, con nosotros cuando vamos avanzando sobre nuestros propios pasos? ¿no? ¿Qué pasa sobre la idea de transartista cuando avanza sobre sus propios pasos? ¿no? Eh, claramente me, me fui, ¿no? O sea, me, me estoy muy muy acuariano. Fui sofical, deriva. Derivo, derivo, derivo Bueno, estoy en la, en la deriva parisina También que me encanta porque cuando estoy acá Que también siempre recuerdo Tantas cosas, ¿no? Que me, también me gustan muchísimo De los De los situacionistas y que París Tiene esto de las de, de, de, Sobre todo este París ¿no? Que está de, justamente del lado del Sena En el que está el El centro Pompidou, que es el París de Hausmann, ¿no? Este París de las De las radiales, ¿no? De los puntos y muchas calles que salen de un punto y que se unen con otras calles que salen de otro punto y que realmente genera una experiencia muy surrealista de caminar ¿no? porque no tenés casi posibilidad ni de orientarte eh, por supuesto imposible orientarte ortogonalmente pero también es muy difícil la orientación volumétrica no porque porque es una orientación muy matemática, que no tengo ni idea cómo hacen para vivir aquí, ¿no? Supongo que es eh, a partir de lo visual que se orientan, porque no, de otra manera no entiendo cómo se orientan, ¿no? O sea, cómo, cómo hacen para ir y venir eh, con alguna lógica, ¿no? Mis lógicas que son la ortogonal o la volumétrica me, no me sirven, ¿no? Este, es como que París estoy siempre... Entendiendo dónde estoy, muy claramente ubicado, pero eh, con mi cabeza totalmente dispersa, ¿no? Este, hay una dispersión que genera estas radiales que es este, imposible de, de evitar, digamos, ¿no? Son, es, es como del otro lado del Sena, para este otro lado. ¿A dónde está el pompido? Ahí está. Ahí está, sí, ahí está. Es como para atrás, ¿no? Bueno, hay, hay qué lindas, aparte de esas vistas, me encanta esto del, del Google, de este Google View. Bueno, pero en fin, me, me fui, me fui, me recontrafui, no sé dónde estoy otra vez. A ver, hoy, hoy sí ve que voy a estar perdido totalmente. <risa> no importa, no importa. Eh, estamos así, armando las, las herramientas y creo que así vamos a estar con, con Sofical, nos va a tener así un buen tiempo. ¿No? Sí, necesito guía, necesito guía como como, como Sofical. O sea, bueno, a ver qué hacemos. Volvamos al punto. Necesitamos. Volvamos a la valija, ¿cuáles son las palabras? Volvamos acá. Eso, sí. Ay, a ver, <risa> primero. Primera, Diez minutos dije, atrás. <risa> sí, aparte que también este, el, empecé con esto del Pompidou por algo puntual que no, no llegué nunca, no sé a dónde iba. Iba a algo muy puntual, pero no sé qué era. Eh, ayer este que dije me vas de nuevo me, me vas de nuevo ¿Te ate, pero te atemorizó <risa> el, el, el, el, el el este el acuarianismo no yo estaba choche y después que terminaste el, el encuentro diciendo no no pero no se preocupen vamos a volver a generar bases somos tauro <risa> Porque, porque la verdad es que yo siento esto, ¿no? Como, o sea, ¿no? El no, estoy tan tranquilo, la verdad, también diciendo la verdad, entre comillas, ¿no? Una expresión, pero naturalmente me siento tan tranquilo y en paz, ¿no? Así con estas derivas y este acuarianismo, que es como nosotros también entendemos lo acuariano ¿no? Después no sé si es así lo acuariano pero... Esto de abrir, de no de no, de no, no tratar de concentrar, de, de, de, de hacerlo compartido, ¿no? De, Parece la noción del doble juego y el enroque, ¿te acordás? Me estás me enrocando. Encanta, me encanta lo del enroque. Bueno, mira. Me estás ahí podemos, todo ahí el tiempo en términos hackeo del ajedrez, porque me estás haciendo ser ta, taurina. Sí, y en me juego. Haces este juego. La, ahí. La, aquella expresión que a mí me encanta que es, este, te está enroscando la víbora, ¿no? Ah. <risa> me estás enroscando la víbora, o sea, me estás este, dando unos, unos volteretes para, para que de repente ya no me quede opción más que aceptar lo que me estás proponiendo, ¿no? O lo que me estás jugando y, bueno, dar por, por hecho de que, de que sos... Que es ese que enrosca la víbora, el que está teniendo el poder de la razón, de la verdad, de lo, de lo que sea, ¿no? Lo que fuera que, que esté en juego. Eh, a ver, ¿qué otra, qué otra este, cuestión me este el enroque, que, que me gustó, porque también fue como esta noción de traer la, la noción del, hack, del hackeo en el ajedrez. Eh, este, este jugada, este doble juego, va. ¡Ah! Estamos con esta noción del doble juego de sofical y Dice, ¿en el juego del ajedrez? ¿Quieres leerlo? Sí. En el juego del ajedrez, jugada, no el enroque, jugada en la que se mueven simultáneamente el rey, que se desplaza dos escaques hacia un lado, y la torre que salta por encima del rey y se coloca junto a él. Enroque corto, bueno, enroque que se efectúa con el rey y la torre derecha o de, eh, o de rey, que se desplaza dos escaques. Enroque largo, enroque que se efectúa con el rey y la torre izquierda o, la da, o de dama, que se desplaza tres escaques. Bueno, esto es como muy técnico, ¿no? Pero. Eh, me, me parece que está bueno. Nosotros un poco que comprendemos de qué va esto. Tendríamos que ver después cómo deconstruir tal vez ese, ese enroque en alguna otra forma un poco menos compleja, pero creo que está muy bien, ¿no? Creo que está muy bien. O sea, creo que, que la valija que, que contenga... Um, a ver, vamos a ver. Uh, porque... Ahí estoy viendo, ¿no? Digo, eh, guía de deriva, ¿no? Claramente es una especie de binario, ¿no? Entonces digo, bueno, guía de deriva eh, con su con, con, ¿con qué transversalidad. Uh, guía deriva con la transversalidad de la fe, por ejemplo, ¿no? O sea, entre guía y deriva, fe, ¿no? Eh, como, como como esto de I, coma, por sí mismo, coma I, ¿no? Del la ampersand, como guía, coma, fe, coma, deriva, ¿no? Como, como su... Eh, tanto la guía como la deriva están en relación a una fe. ¿No? Pero, pero para, para poner como, como en claro que un transartista lleva una valija llena de fe, primero, ¿no? O sea... Primera, primera cosa para poner la valija, que además lo siento que es como un. Ah, la típica cosa que pones en la valija que te va a servir para todo. En mi caso, una chaqueta impermeable, no un, un, eh, una campera impermeable, ¿no? Que yo sé que me sirve para todo. Me sirve para abrigarme, para eh, aguardarme de, de la lluvia, para. Eh, tapar la maleta cuando llueve y, y, y no quiero que se moje mientras que la estoy trasladando me sirve para para tapar alguna cosa que no sé para taparme la cabeza si quiero eh, o para me, meto adentro eh, cuando llueve o cuando también hay otras circunstancias no mucho viento por ejemplo puedo meter adentro cosas y sé que van a estar resguardadas eh, no solamente mi cuerpo sino las cosas eh, una chaqueta me sirve de, de, de impermeable, ¿no? Me sirve muchísimo, por ejemplo, una, una tipo gabardina impermeable, ¿no? Entonces, digo, es como una cosa que en la maleta es lo primero que pongo, ¿no? Después, eso tiene que entrar sí o sí, ¿no? Porque me, me ayuda en un montón de situaciones, ¿no? Me, me ayuda para muchas cosas. Yo, en mi caso, que soy aparte un, un este, viajero y ave migratoria de invierno, ¿no? Claramente si fuera el verano, bueno, por ahí no tiene mucho sentido, pero en mi caso de ave, mig de ave migratoria de invierno, una chaqueta es indispensable, una, una, un impermeable, una gabardina impermeable. ¿no? Y creo que esa sería la valija de, de un migrante, ¿no? De un transartista migrante, la fe es el primer punto, ¿no? Que yo creo que, que es el gran asunto de Sofical, ¿no? Y que es esa transversalidad entre guía y deriva, que nunca va a nombrar como fe, porque es una, una postestructuralista, este, rancia, ¿no? Que llega al punto en hoy o cuando ¿no? dónde y cuándo en ese proyecto que trabaja a partir del de cáncer que descubren en, le descubren no a su madre y descubren que tiene un cáncer cerebral que es este que no hay nada para hacer digamos y que va a morir en unos meses eh, que eso la va a llevar digamos a la muerte en unos meses ella busca no en este proyecto dónde y cuándo una respuesta de fe, o sea, va a eh, una medium, va a partir de la medium a un ámbito de personas mayores, ancianas, eh, a buscar cierto tipo de sabiduría sobre esta cuestión, va a, a Lourdes, que es una ciudad relacionada con la aparición de la Virgen y con un montón de otras cosas que se desprenden desde ahí, y, y recibe muchos. Eh, podríamos decir señales que sirven de guía, ¿no? Para su deriva, buscando alguna respuesta sobre esto que no tiene para ella eh, solución y que es insoportable, que es el hecho de que su madre va a morir, que no hay solución, digamos, y que está dado, ¿no? O sea, en tres meses su madre muere porque tiene un cáncer que no va a tener otra vuelta, ¿no? Desde cierto tipo de medicina, eso es lo que se le dice y el pronóstico, ¿no? Entonces, bueno, ella busca y encuentra, de hecho, encuentra en el último momento de Lourdes, y en el libro lo cuenta, que es muy tremendo, ¿no? Porque ella, después de mucho proceso, Lourdes es la última parte del proceso, ¿no? Ella primero se entrevista con, con esta medium, ¿no? Con Maut, se, se entrevista generan todas las, las mediunidades necesarias para que ella tenga el, las herramientas, ¿no? Y estas mediunidades la guían, ¿no? Son la, son la guía que ella busca, ¿no? Como siempre, el sofical, buscando guías que la ayuden en sus derivas, ¿no? Las guías que encuentras son estas guías que a partir de esta medium le dicen, bueno, anda a este lugar a ver que es una ciudad eh, específicamente dedicada al cuidado de los ancianos por un clima y unas particularidades que hacen bien a cierto tipo de vejez, de ancianidad en realidad, y luego que vayas a Lourdes, ¿no? donde busques una respuesta desde cierta fe. Todo eso es indicado no por Maud, sino Maud es canal, ¿no? es medium de otras fuerzas que le indican eso. no. Ante la, el pedido de ella, por favor, necesito un, una indicación de cómo ayudar a mi madre y de cómo ayudarme a mí en este proceso de su muerte, ¿no? que no podemos de ninguna manera solucionar, digamos. Entonces, en el último momento de Lourdes, ella tiene una, una, entre comillas, posibilidad de solución, que es la de pedir un deseo que se va a cumplir como milagro. ¿no? Ella está en, en bueno, en una caverna, cueva, tiene un nombre particular y ahora no, no me sale, donde, apare, donde fue la aparición de la Virgen. Una gruta. Una gruta, gracias, sí, tal cual, ¿no? Donde apareció la Virgen, ¿no? A unos niños, a una niña y a un niño. Es así, ¿verdad? Estoy diciendo bien, estoy 99%, pero por las dudas, sí, es así. Aparece, ¿no? Y, y bueno, luego cumple una serie de, de, de, de. Se cumplen una serie de situaciones para que esa aparición esté dada como verdadera y, y etcétera no por el el ámbito institucional no que en este caso es el catolicismo que viene del cristianismo este universo digamos institucional es a partir de milagros se da no en general digamos a partir de milagros que se van eh, eh, como um, no me sale la palabra, se van reclutando, se van revisando, se van a... Uh, uh, bueno, milagros que, que, que, que hay que ir viendo si, si fueron tales o no, para dar por hecho de que esta aparición existió o no, y etcétera, no Un proceso, digamos, este netamente burocrático, ¿no? De, de, de, de una institución para dar como, como real esta aparición de la Virgen, ¿no? Entonces en eso queda establecido de que la Virgen es muy milagrosa, ¿no? De que ha hecho muchos milagros y de que ha sido guiada sofical hasta ahí después de mucho proceso para pedir por la vida de su madre en torno a un milagro pedir un milagro que su madre se salve básicamente ¿no? que esto que no tiene solución ni médica ni de ninguna manera racional lógica que es un cáncer que no tiene solución que la va a llevar a la muerte ella pedir un milagro no específicamente a dios porque ella no cree en dios pero la guía está ahí, que es un ámbito energético, donde suceden estas cosas, que las personas piden cosas y desde eh, lugares que, o de ámbitos trascendentales, digamos, son concedidas esas cosas, ¿no? Y específicamente en los relevos, ahí bien salió la palabra, en los relevos que de esos milagros se han hecho, están muchos cánceres, pero no está el cáncer de cerebro, ¿no? El cáncer cerebral no está, que es la primera lista, esa lista de distintos cánceres que aparece en el, en el libro como hojitas transparentes, y dice, bueno, hay, hay una lista, no sé, de decenas, una, una buena cantidad de cánceres que se registran, y no está el cáncer de ahí, ¿no? Todos estos son cánceres que han tenido resolución por milagro. O sea, hay gente que tenía estos cánceres, estaba terminal, pidieron a la Virgen de Lourdes y se salvaron. Y entre estos cánceres no está el cáncer, por lo menos no hay un relevo de un cáncer cerebral, ¿no? Un cáncer que tenía la, el cáncer que tenía la mamá de Sofía entonces le dicen mira esto está manifestando dos cosas una que es probable que para este cáncer no hay milagro digamos o sea una cosa bastante absurda, no porque milagros no no no los milagros no tienen este, reglas en ese sentido por lo menos que hasta donde cree, los que creemos en los milagros creemos no pero, y por otro lado le dice, ¿no? Un, un sacerdote con el que ella habla, le dice, y que cuenta todo esto en este libro, ¿no? Le dice, y por otro lado también es muy probable que la Virgen está a la espera de este pedido, porque también la Virgen sabe que institucionalmente es necesario, vamos a decirlo así, marcar este, jurisprudencia, digamos, ¿no? O sea que es necesario que eh, salvar a alguien con un cáncer cerebral para que la gente crea y todas las personas que tienen cáncer cerebral vengan a pedir, ¿no? No significa que todas se van a salvar. También le ha aclarado, ¿no? Muy, muy, es, es muy claro el sacerdote. Es un precioso, ella por supuesto se enamora del sacerdote, hay todo, todo un novelón ahí también. Bueno, es muy divertida esa parte con el sacerdote porque ella, claro, es, es una, una atea no conversa, digamos, ¿no? O sea, que, que está buscando algo y está haciendo todo lo posible con un esfuerzo enorme porque ama mucho a su madre y, y está sufriendo mucho, pero no cree nada de lo que le está pasando. digamos. O sea, está, está, está jugando a creer. Entonces en eso el sacerdote le dice, bueno, no significa que, que todo lo que se pide resulta, porque a veces el destino o la, o la vida de una persona o tal, tiene una misión y una determinación que, que, que hay que respetar, digamos, y que no, no va a suceder el milagro. Pero a veces hay un... Hay un, hay un una falla, digamos, hay un, un, este, un modo, digamos, no de, de, de como la excepción que confirma la regla, que, bueno, es donde sucede el milagro, ¿no? Entonces, si tenemos suerte de que le, el cáncer de tu madre sea la excepción que confirma la regla, alguna regla, la Virgen va a hacer el milagro, ¿no? O sea, va, esto va a suceder, tu madre se va a salvar. Pero hay una, una condición que es que cuando tú vayas ahora bajo todo esto, ¿no? Él, él le indica cómo tiene que hacer, ¿no? Como bien como buen proyecto de Sofical, ella es guiada, en este caso, por el sacerdote que le indica lo que tiene que hacer. Ir a la, a la gruta. Eh, generar ahí un par de cosas, ¿no? Que son muy puntuales con el fuego, con esto, bueno, un par de cosas. Y luego de que todo eso está dado, pedir el, de el deseo, ¿no? Pedir el milagro, con convicción y con absoluta intención de que eso suceda. Y que lo que tenía que pedir era que mi madre se salve del cáncer que tiene. Fin. No más expresión, ¿no? ¿Qué sucede? Que Sofical, cuando llega ese momento, ella, ella vale, a ver, perdón, hago, hago un, un, un peque, una pequeña deriva primero y digo, el proyecto también, ¿dónde y cuándo? Mientras que va avanzando, ¿no? En esto de ella buscando una solución para el cáncer de su madre y para su desesperación, dice... Esto además me tiene muy, muy enfocada en este aspecto del cáncer de mi madre y no me deja tener ideas de nada. O sea, hace, hace meses que no trabajo, hace meses que no logro contactar con nada, más que con esto porque no tengo ideas, se me acabaron las ideas, estoy tan angustiada que no tengo ideas, no, no tengo ideas de de nada, no tengo ideas de proyectos, de obra, de, de, de exposiciones, de nada. Y ese momento era un momento muy particular en la carrera de Sofical, porque era el momento que estaba en relación con la Bienal de Venecia y una gran trascendencia mundial que Sofical había tenido. Entonces era un momento de mucha presión para ella, ¿no? o sea, había mucha presión porque Sofical sacara cosas, ¿no? y no se le ocurría nada, básicamente, no se le ocurrían ideas. Entonces cuando está, cierro como ese paréntesis, vuelvo a este momento en el que ella se encuentra en la caverna, que, eh, en la gruta de la Virgen, y que ha hecho el, el, el ritual, digamos, que se le ha indicado, y tiene que pedir el deseo, o sea, tiene que poner en palabras el deseo, y lo que pide es tener ideas, tener una idea, dice, li literalmente, ¿no? O sea, en el momento que tiene que pedir por la vida de su madre, eh, le, le, le, le gana su incredulidad y su, eh, bueno, no sé cómo, llamo, cómo decirlo, ¿no? Le gana su pragmatismo y dice, bueno, ¿para qué me voy a... Un, o sea, como una cosa, este... Bueno, un doble juego, ¿no? ¿Para qué voy a gastar un deseo en el cual ella no cree que tampoco se le va a cumplir? Pero, por las dudas, ¿para qué voy a gastar un deseo en algo que yo sé que va a suceder igual? O sea, mi madre va a morir de cáncer. No hay ninguna virgen que vaya a venir a hacer ningún milagro porque eso no existe, digamos. Pero, por las dudas existiera... Sé que no va a venir a salvar a mi madre, porque bueno, justo no va a ser la excepción que este, este hombre me dice. Yo ya sé que mi madre se va a morir. Entonces, si, si tengo realmente un deseo para pedir, si va a haber un milagro realmente, es que quiero ideas para seguir trabajando, digamos. ¿no? Entonces, entonces, en el momento crucial, pide una idea. Esto en relación a la fe, ¿no? O sea, ¿qué, qué es la fe? ¿no? Es un movimiento muy vernacular, diría yo, ¿no? sobre ciertos aspectos de nuestros modos de estar en el mundo, de nuestras maneras de movernos en los intersticios, de ciertas cuestiones que se que están establecidas estereotipadas relacionadas a la fe y otras establecidas estereotipadas relacionadas a la no fe y otras cientos o miles más que son muy aleatorias, digamos. ¿no? Pero ese movimiento tenemos que hacerlo consciente, o sea, el arte en sí es una cuestión de fe. No hay nada más para hacer. Y esto no es, por favor, que estamos, como nos decían, por favor, no sea una religión. No, no, no, no, no, no. Lejos estamos. O no, no sé. Pero el arte es una cuestión de fe, porque tiene una, un aspecto místico que se relaciona con algo que entendemos generalmente y de una manera filosófica eh, establecida, digamos, o sea, lo común ¿no? de eso, como fe, ¿no? Entonces. La fe, ¿pero para qué? ¿Para pedir estereotipos de fe o para pedir otras cosas? O para, o para ilus... ¿Cómo se dice? Enfei enfeizarnos, o sea, de tener fe, ¿cómo se dice? Volverlos crédulos, no sé, no sé, no tiene una... creo que no es ¿eh? no una... Bueno. acción. Bueno, pues, confiar, eso. Para confiar, ¿no? Ah, bueno, sí, es, que, es que no sirve para una o la otra, digamos. Sirve para una transversalidad, ¿qué es lo que hace Sofical? Transversaliza en el proceso todo un enorme eh, volumen de problemas. ¿no? Es aquello que decía Duchamp, si no tiene solución, no es un problema. Problemas son los que tienen solución. Lo que Sophie Kell recibe con la información de que su madre va a morir no es un problema, porque no tiene solución. Va a morir. Es un cáncer, imposible de, de, de, de, de hacer nada. Va a morir. Diagnóstico médico. Su madre además lo acepta ¿no? y dice, sí, esto es así, fin. No es un problema. ¿Qué hace Sofical? Genera un problema. De algo que no es un problema, genera un problema. Lo empieza a modificar en torno a una fe transversal y empieza a confiar en eso como proceso y genera un problema. A ver si lo puede solucionar. Porque quiere una solución, pero no podés tener una solución si no tenés un problema. Y no tenía un problema, porque no había solución. Entonces, genera el problema para tratar de, de solucionarlo Pero en ese proceso es artista y tiene una naturaleza, digamos, no imaginativa, creativa, se transversaliza, ¿no? ¿Es esto en algún punto también esta cuestión que hablamos siempre de los transartistas? ¿Qué es un transartista? Bueno, una persona que está en la vida viviendo sin el arte necesariamente ocupando ningún aspecto de su vida más que algo interno. No se dedica a eso, no está en relación económica con eso, no está en relación cultural con eso, sus amigas y amigos tal vez no tienen mucho siquiera que ver con el arte. Su familia no le interesa el arte, de hecho le dicen el arte, y sobre todo el contemporáneo, es una charlatanería total, ¿no? es, o sea, una tomada de pelo, etcétera, ¿no? Pero ¿qué hace el transartista? Necesita, porque le, le, le, una cuestión mística, no tiene explicación no eh, Estar cerca del arte Que pase algo con el arte Pero cómo hacemos que pase algo con el arte Cuando no es parte de nuestra cotidiana Bueno, a partir de generarnos Estrategias de fe Que nos posibiliten problemas a solucionar Digamos, ¿no? ¿Qué es una idea en arte sino un problema a solucionar? O sea, un problema, ¿no? Una idea en arte es siempre un problema. Es, es algo que viene para pedirnos un desarrollo de solución, ¿no? Y ahí vengo a soluto y solución, ¿no? A esto de... de ¿Por qué esto de la... De, de, de, de, de venir con todas estas cuestiones? Porque hay una... Esta, esta cuestión, ¿no? De la transfiguración... La transcorporis, eh, ay, no me sale ahora, ayúdame, trans, eh, ay, se me trabó la lengua, transubstanciación, ahí está, ¿no? De la transubstanciación, ¿qué es la substancia? Lo habíamos visto, lo hemos venido viendo, ¿no? Bueno, ¿qué es la sustancia para el momento en que se planteó la transubstanciación, no? Bueno, un, un único que no se trata de, de, de una solución entre soluto y soluble, digamos, ¿no? Estoy diciéndolo bien, ¿no? Perfecto. Ay, pensé que estaba en mudo. Estás sí, bien? Está bien. Voy ¿Sí? bien. Entonces, sí, sí, sí. esto, ¿no? O sea, bueno, ¿a dónde encontramos esto? ¿Dónde encontramos esta posibilidad? En las ideas, en... en, en en generar esto, ¿no? En, en que, bueno, un transartista en general puede dejar de hacer arte, o sea, no necesita hacer arte para que su vida se dé como está planteada, pero ¿qué hay? Hay un estado interior de necesidad que si no hace arte, se convierte en una persona súper tóxica, que intox se intoxica a sí misma, y e intoxica todo lo que está a su alrededor, digamos. Y a veces no hay una respuesta clara para ciertas personas tóxicas, hasta que no se llega al punto de, ah, es que sos artista, a ver, hace algo con eso, porque hasta que no hagas algo con eso, esa toxicidad no la bajamos a poder... Eh, sobrevenir todos lo que te estamos rodeando y que no te aguantamos más o sea, no te soportamos más no o sea, no hace algo hace algo con esa pulsión de arte que es un eh, sentir místico porque, ¿quién puede explicar por qué tenemos ganas de hacer arte? cuando no es conveniente cuando es un, un delirio cuando la mayoría de las veces es solo un gasto cuando la mayoría de las veces es un problema familiar O la mayoría de las veces es un problema de tiempo y de energía y de recursos y so, y, y, Imposible de, de solucionar ¿Por qué queremos e insistimos en hacer arte? No? Porque es una pulsión, algo que nos pasa, digamos ¿no? Y en eso no podemos hacer arte porque sí tenemos que tener algún tipo de orientación, alguna guía. Algo nos tiene que guiar a hacerlo, digamos. Y las guías a hacer arte son las ideas, pero las ideas que son en artes, en artes. Problemas a resolver. A mí se me ocurre una idea, digo. Ah, hablar de una masculinidad rancia en épocas modernas donde todavía seguimos viendo eh, al hombre como cierto tipo de poder hegemónico que, que se sustenta sobre su propia imagen ególatra, digamos. Bueno, voy y doy vuelta un mijitorio ¿Por qué? Porque cuando doy vuelta el mijitorio ese hombre, esa imagen, semea a sí mismo, porque cuando vaya a orinar ese migitorio, el agujero que está frente a él, le va a devolver su propio pis, el, el gran gesto de Duchamp fue ese, claro, hay 45 millones de teorías, esta es una, a mí me encanta, ¿no? Ese gran gesto de Duchamp, que además hemos visto su enorme crítica sobre cierto tipo de masculinidad y, sobre, y, y su, su posición queer, ¿no? Sobre cierto tipo de masculinidad, a mí me lleva a pensar que ese fue el gesto, ¿no? Ese fue el gesto incluso con el arte establecido que era de hombres, masculinos, y seguramente machista y todo lo demás, pero no quiero entrar en eso. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es esa. ¿Cómo se, cómo se, se resuelve? Se resuelve así, digamos. ¿Pero qué es lo que Duchamp tiene cuando, cuando se le ocurre eso? Que lo dice muchas veces, ¿no? Habla muchas veces en sus textos acerca de esa masculinidad rancia que él no soportaba. Y que además no quería de ninguna manera presentar ni representar. Bueno, me acuerdo cuando cuando hicimos no eh, cuando hablábamos no sé de casos aparte como de su de sus gestos femeninos para la época no entendidos como tal de sus gestos femeninos en, en en en solidaridad con las mujeres no porque no quería ser identificado en eso otro pero pero cómo se iba adelante esto también no lo lleva adelante como una. Aprovecho de saludar a una amiga que anda apareciendo por ahí, pero que no me ve. Eh, ¿Cómo lleva adelante esto? No? Bueno, a través de una fe que, que, que genera ¿no? en esa pulsión y el proceso, digamos, ¿no? O sea, un confiar. Porque, porque, ¿cómo haces para que se te ocurra, más allá que se lo haya robado o no a no sé quién? bueno, no sé quién no, al la, a la artista quien se dice que se lo robó, ¿no? no quiero entrar en eso, ya hemos entrado en su momento. Pero más allá de todo esto, ¿cómo, cómo, cómo venías con este discurso y lo solucionás con este, con este gesto? Porque se te ocurrió una idea, apareció un problema y lo solucionaste, digamos. ¿Cómo una, un, un transartista hace arte. Bueno, primero que nada teniendo ideas. A ver, ¿qué ideas tenés? Pero no son ideas de obra. Son ideas de ideas. ¿Qué ideas tenés? A ver, ¿qué ideas tenés? ¿Qué, qué, qué, qué, qué, ¿Qué podés decir en términos de ideas? De, por fuera de, de ser una persona que actúa accionando según las reglas y lo demás que, que todo el status quo está imponiendo, digamos, ¿no? Y que vas como un automato, una máquina, un zombie, haciendo las cosas que hay que hacer para vivir como hay que vivir y para tener eh, calidad de vida como hay que tener, ¿no? Por fuera de todo eso, ¿qué ideas tenés de la vida? En esas ideas hay problemas, y esos problemas, su resolución cuando no lo enfocamos en términos de arte, traen esto, ¿no? Obrares, obras, operatorias, formulaciones, programaciones, fragmentos mínimos resueltos. ¿Qué es más que un fragmento mínimo resuelto? Un fucking... ya ahora me, nos bloquea, y, cuando lo dije una vez en Instagram, nos bloqueó, ¿te acuerdas Este... Un fucking mijitorio industrial que fuiste y compraste y que en dos minutos definiste dándolo vuelta y poniéndolo encima de una tarima. Eso, si eso no es un fragmento mínimo resuelto, yo no entiendo que es un fragmento mínimo resuelto, digamos. Pero ¿de dónde sale eso? Porque no, porque, ¿Por qué todos no, no se nos ocurre eso? Porque Dusan tenía una idea que tenía que resolver y ahí la esto que decimos catalizar, ¿no? Catalizó ahí, pum. Bueno, estoy dando, estoy dando cátedra, o sea, como una, una falsa cátedra de cátedra. Eh, por favor, a mi rescate. Esto, orgullo transartista. ¿Ah? <risas> esto, tu, tu avatar. Te voy debería empezar a filmar estas esta filmaciones, hacer la filmación de la filmación de mis caras que no aparecen nadie en Youtube no, me, me mata porque filmar la filmación como si y aparte guardar más horas de filmación de filmación lo hagamos, te lo pido deberíamos hacerlo para que quede ahí el registro de mis caras escribiendo como no doy más pero creo que queda en la grabación, ¿o no? En la grabación me parece que se nos ve completo, ¿o no? ¿A no, ¿No se te escucha? Pues sabes que no sé? Voy a ver, a ver, una grabación es nuestras. Porque me parece que en la grabación se ve completo esto. No como... No, creo que sí, creo que sí. Por ahí tendríamos que... Que subir las grabaciones, bueno, qué lío, no, no se puede. Queda ahí, ya está, ahí las tenemos. Pero en las grabaciones yo creo que está todo este, estas pantallas, como vemos aquí nosotros la pantalla, no como se está viendo en este momento. El YouTube que lo va fraccionando. No, nos fracciona. Yo creo que cuando lo hacemos a modo YouTube, nos fracciona. Yo todos los días me dedico a tratar de investigar cómo podemos hacer para que en YouTube se vean todos los cuadraditos, sobre todo para los meets de todos, es lindo ver. ¿viste? Pero no, no muchos, cómo muchos meets en, en YouTube con los cuadraditos, ¿será que...? Algo no sabemos, algo no sabemos. O tal vez sea que es en el, con el Zoom. Ah, también puede ser. Puede ser el zoom en versión, en, en opuesto, ¿cómo se dice? En contraposición del MIT. Tal vez el zoom permite todo eso otro y el MIT no. No lo sé, la no, verdad no lo sé. Esto también está bueno, esto de ver el video del video del video, de la cámara con la cámara con la cámara, porque te acuerdas que con Safical trabajamos mucho esta noción de la cámara encontrada. Sí, la cámara encontrada? Yeah cámara, ¿eh? Bueno, que es una persona. también, ¿no? Sí. Bueno, sí, sí, sí, a ver, este, sí. rescátame, ¿dónde estamos? No sé dónde estamos. Me, bueno, me... te rescato. Venimos con la transversalizando la valija. Estuviste trabajando con esto de la guía Federiva, esta transversalización, y aparecen todas estas palabras, bueno, yo estoy en plena atmósfera el día amanecido <risa> eh, y aparecen todas estas palabras que, aparecen todas estas palabras que fuimos trabajando eh, durante el mes sofical que venimos ahora a a trabajando perdón pero pone por favor el, el, el apunte ay bien. perdón te lo estoy mostrando mal sí acá Mami. No, no, pincha huevos que sos con sos... <risa> bueno acá sí quiero acá la... <risa> <risa> <Y> yo... <risa> me encanta, me encanta, me encanta esta es la realidad señoras y señores esto es ser transartista ¿ves? ahí va, ok a ver, valija guía federiva, doble juego en roque hackeando, espejo intimidando, mediums, cercanal detox, ausencia, intimidad espía riesgo avatar, alter ego, uh, problema, me parece que falta, problema, um, um, guía, No te escucho. Perdón. Claro. Eh, con Sofical la atravesamos a través de... Mamá. A través de la noción de spam y hack. Mamá. Mamá, yo manché no, la casa. Por... Las mameras, Hola. Niñas. Mamá. <ríe> ¿Mamá? <ríe> Hola, chicas. ¿Por qué mancho más? ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué están hablando, Bueno, mejor Quienes ni... Saber. quién fue la que más daño hizo las paredes, la que más pintó paredes. Cuando niña, así de rayar. Cuando, cuando niñas. ¿Qué medida tan rara para sacar? Por metro cuadrado, no sé cómo sacar esa medida. Sí, por metro cuadrado debería ser. Muy divertido. Bueno, a ver, a ver, sí, ¿qué estabas diciendo? Sí, Sofía, la atravesamos a través de Spam y Hacker. Ok. Es como que tuvimos estas herramientas de, en torno a lo Spam y después estas herramientas en torno a los hackers, ¿no? Y además, nos, es como que estuvimos todo el tiempo yendo de ahí. Esa, esa fue nuestra migración, ¿no? Desde esa noción de Spam hacia esta noción del Hacker. Eh, no sé, lo digo, no sé si sirve para armar la valija o no. Me parece que en algún punto es como. ¿En qué lío que nos metimos con esta valija? Um... Porque, bueno, creo que, que el gran asunto está en, en comprender este, este, justamente este proceso de, de producción, de circulación y de trascendencia de un transartista. Creo que, que ese es el gran asunto, ¿no? O sea, la valija tiene que tener los elementos para comprender esto, ¿no? la noción de producción, de circulación y de trascendencia ¿no? de un transartista, ¿no? Creo que esto es, o sea, Sofical lo que nos deja con todo su, su trabajo y este tiempo de nuestro trabajo a partir de ello, ¿no? de, este, de Sofical con todo lo que nos deja, de, con sus programaciones y nuestro tiempo de programar a través de eso, ¿no? nos tendría que permitir esto, no, ¿no? comprender mira. la noción de producción, circulación y, y no, no, de un no, ¿no? en una matriz prosumista, decís vos. Sí, sí, a ver... Um, en una matrix de, pro, de prosumisión, mejor. Porque prosumista suena a activismo, ¿no? Y, ¿no? y no es, no sería el caso esta vez, por lo menos. Volveremos a tu der deriva del ismo. Del ismo. Y ahí me vuelvo con el, con el y ahí te de la otro lado otra vez. Me, me, el volanteo que estoy haciendo hoy. A ver, este, es, que, es que no lo tengo claro, te lo digo de verdad, no lo tengo claro, porque es, es una enorme cantidad de ideas y de problemas que no sé muy bien cómo lo vamos a resolver. Evidentemente hay una resolución que tiene que ver con esto. Ayer también dijimos algo al final que era lo que nos iba a servir como punto de partida y que no lo vimos hoy. ¿Qué era? Que lo anotamos... Mm, ahí te lo busco, pero era um, lo queer a ver, a ver, busquémoslo por favor si sos tan amable no, no, no, no, no, no era lo queer no, ayer no lo queer, no a ver ah, acá, acá, acá, acá. A, ver, a, ver, a, ver, a ver a ver, a ver, a ver lo queer lo planteamos en el encuentro de es verdad, dice, pensa eh, diseñar la valija para el avatar con Recursos para programar trascendencia de manera algorítmica en relación a un marketing spam hacker. Lo voy a volver a copiar. Recordar un modo muy acuariamente: la apertura. Que, bueno, no, eso no. Ya lo tengo. Hoy, hoy ni habla. Vamos, este re, copiemos eso, por favor. Sí, sí, si está nada en más. Entre eh, eso y esto último que escribimos, eh, podemos llegar a tener alguna posibilidad de. Encontrarnos con algo. Yo siento que estamos súper perdidos y a la vez muy bien orientados. No sé cómo explicarlo. Es como. Eh, se me acaba A lo sofical, a, a lo sofical <risa> literalmente. Sabemos que estamos persiguiendo a alguien, pero no sabemos para qué. Sí. Yo diría también, no en este sentido, no, sí, ¿para de, la qué? Fe y de y, del, y del, del también prefigurar, que me parece una palabra interesantísima. Para este momento, ¿no? Yo diría que, digo, bueno, buena estrella, eh, Dios, energías, Sofical y nuestra conexión con vos, eh, nuestra comunidad, a ver, guíennos, ¿no? Guíennos este, desde un lugar. Eh, Ahí tenés una guía. A ver la guía. Me está dando la sensación que hoy Fabio está atando todos los cabos que estaban dando... So que estaban ¡Uy, sueltos. Pablo querido! ¿Cómo te va? ¡Qué gusto de saludarte! La verdad que como siempre, un enorme placer. Y puede que estemos en eso, pero... ¿Qué decís vos? Si estás ahí todavía... Sí, dice, está contestando. Dice, falta cómo se resolvería la valija desde el sur global. ¡Ah, mira! Muy muy bueno! Mm, ¡Qué bueno! El sur global... Porque ahí estamos está metiendo el tema del de eh, sistema alterno la alteridad también. Um, Pablo, ayúdanos más. Ah. <ríe> Pero pedale, por favor, que es muy probable que vos nos podés guiar. Bueno, puede ser tal vez el medium, ¿no? A ver cómo te cómo te va, o sea, cómo te lo percibís cómo te va yendo en esto, ¿no? A ver, cómo nos va yendo a todes. Um, bueno, creo que... Um, a ver, este, volvamos al, al, al texto. <risa> Haciendo también gesto como... A ver, vamos a esto. Comprender la noción de producción, circulación, trascendencia de un transartista en una matriz de prosumisión. A esto le pongamos, volvamos a poner, porque si no también ya se, se queda suelto otra vez, pongamos, la valija debe contener elementos, dijimos no elementos, dijimos recursos, la valija debe contener recursos que nos permitan, Recursos que nos permitan, y ahí a eso es llevarlo para arriba, comprender la noción de producción, circulación, ¿no? Por favor. Gracias, Carlos, gracias. La valija contiene recursos que nos permitan comprender la noción de producción, circulación, trascendencia de un transartista en una matriz de prosumición. Diseñar la valija para el avatar con recursos de para programar trascendencias de manera algorítmica en relación a un marketing spancard. Bueno, en algún punto estamos diciendo lo mismo, ¿no? O sea, creo que hoy sí, le hemos sí, dado sí. Un, una vuelta a eso que dejamos planteado ayer y hemos llegado de nuevo al mismo punto. Creo que creo que el tema de la, de la Matrix de transmisión tiene que ver con estas nociones del avatar, ¿viste? Eh, sí, marketing, algo rítmico, spam hacker sí, definitivamente sí, bueno, a ver ¿qué debe contener esto? volvemos al punto um, yo haría, haría una lista así, uno, dos, tres, cuatro o sea, tipo de herramientas pero como, como no herramientas a ver en este, en, esta primera, en este primer párrafo, ¿no? la valija contiene recursos que nos permiten comprender la noción de producción, circulación, trascendencia de un transartista en una matrix de prosumisión. Bueno, los recursos que contiene esta valija son Estás hablando hace como 10 minutos Pensé que habías, en mudé, que habías desaparecido No, no, no, perdón Estoy en mudo A ver Los recursos que contiene esta valija son La fe, primero Primer recurso Si no tenés fe, no tenés problemas O sea Ahí está. Y, y yo pondría, si no tenés fe, no tenés problema. Perfecto. Dos. Eso está increíblemente perfecto. Para. Creo que estamos perfectos. Dos. Eh, seguridad, ¿no? O sea, esto que hace Sofical, se mete en un lío, se arma un problema para tratar de solucionarlo y tiene la seguridad de que lo va a solucionar a su modo y de su manera, que es como realmente lo solucionan, porque en realidad ella dice, ¿no? Lo dice también en el libro, bueno, una vez que a esto le di forma de proyecto, al cáncer de mi madre lo supere, porque ya no es el cáncer de mi madre, es un proyecto de mi, de mi obra, ¿no? un proyecto más. Cuando dice, yo cuando instalo, cuando, cuando muestro el video en el que muere mi madre, no en el, el video en el que he filmado el momento en que mi madre deja la vida, no deja de respirar, yo eh, en el momento en que lo estoy montando, estoy montando un proyecto de arte, no estoy mo monta montando la repetición de... La muerte de mi madre. Yo estoy montando un video que es un video que es parte de un proyecto de arte. Una vez que lo monte, me tengo que ir de la sala. No lo puedo ver porque ahí sí veo a mi madre muriendo. Pero mientras que estoy montando el proyecto, es un proyecto, digamos, no es mi madre muriendo, es un objeto de arte. Entonces creo que eso es lo que los, la lleva a ella, por ejemplo, en esto de dónde y cuándo, ¿no? Que es parte de este proyecto. A ese momento en el que eh, eh, cae ¿no? en su propio escepticismo y dice: Bueno, en vez de pedir que mi madre se salve, pues sé que no se va a salvar, pero por las dudas hay la posibilidad de un milagro, pido una idea. Que no es ni más ni menos que pide un problema, que no sea este, digamos, porque este no tiene solución, este no es un problema, pide un problema. Fabio, ¿y este, este tema no sería una transversalización entre seguridad y vulnerabilidad? Como otra ¿Entre qué? Perdón que no te escuche bien. Entre seguridad y vulnerabilidad, una uh -huh. transversalización de ahí. Um, seguridad riesgo, pienso en hacer, la situación de la UNED. Um, No, creo que, que tiene que ver con, la, con la, esto que decíamos de la... de percibirnos seguros, bueno, el orgullo de transartista. ¿no? O sea, sentirnos seguros de que vayamos por donde vayamos, vamos a hacer algo. no O sea, Sofía, vaya por donde vaya, va a terminar haciendo un proyecto y va a estar buenísimo digamos se entiende orgullo esto? o confianza eh, confianza confianza porque tiene que ver con la fe confianza no confianza de, de, de transartista confianza de nuestro de nuestro ser artista no que bueno en este caso es transartista pero es artista no confianza de ser artista de nuestro ser artista de que de que vamos a hacer algo que vale la pena, digamos, ¿no? Que vale. Pongo la noción esta de, de vulnerabilidad también, porque creo que en esa confianza de transartista, en el mismo momento, ¿te acuerdas cuando hablábamos de hackeo? Que hay confianza y estabilidad, también se presenta una vulnerabilidad posible. Entonces también esta cosa de que, como es con la fe y voy una cuestión de guía, también soy vulnerable en el, de, en el sentido de decir, soy permeable a eh, una cierta emocionalidad, una cierta apertura, una cierta conexión con algo que sé que me va a transformar, que sé que me va a movilizar, que sé que me va a desestructurar o desestabilizar. Me encanta, me parece perfecto. Eh... confianza de artista con apertura a desestabilización no, no pondría eso pondría confianza de transartista y a eso lo llevaría el número 3 o sea estar abiertos a la, a la incerteza digamos ¿no? al, al, a lo incierto al, a la desestabilización ¿no? eso Desestabilización de un sistema, ¿no? Cuatro pondría el. el... Sí, dime, ¿por qué, qué, qué buscas para arriba? Busco como lo medium, le juego el juego de doble juego. Eh... Bueno. Pero, pero hablemos de la guía, entonces. A ver. O sea, a ver, fe, confianza, apertura a la incerteza y, y ser, este... Digo, ante esa, claro. esa posibilidad de ser hackeados, ¿cómo lo haces? A través de este doble juego. Claro, ¿no? pero es a través de la guía de ser guiado el doble juego es a partir de la guía es de la guía y de guiar ¿no? también puede ser ¿no? o no y claro, porque en realidad es como esto de Sofical ella, ella se deja guiar pero ¿por quién se deja guiar? por quien ella guía que la guíen ¿No? recordemos lo de Paul lo de mismamente lo de Maud, lo de, Maud, lo de eh, su, su medium, ¿no? O sea, vos vas a un medium para que te guíe, pero vos gui estás guiando ese guía para que te guíe. O sea, e esto de guiar guiado es lo mismo, digamos, ¿no? O sea, en ese punto... Dejarse guiarse el canal, me gusta eso. Se deja guiar por aquel que ella guía para que... Mm, a ver, fe. Transversalización entre guía y deriva. Ahí, ahí estamos tocando lo de guía, ¿eh? ¿no? Lo de guía. Sí. Sin fe no hay problema, no hay ideas no hay arte transversal. Confianza de transartista. Seguridad, riesgo, vulnerabilidad. Yo ahí no sé si pondría de transartista, porque estamos hablando de transartista. Me parece que, que, que, que reforzaría con la palabra solo confianza. O sea, confianza, seguridad, riesgo, vulnerabilidad. ¿No? O sea, fe, confianza, apertura a la incerteza para ser hackeado, desestabilizado. Yo ahí buscaría alguna palabra y después a esto lo pondría entre paréntesis. ¿Qué sería? ¿Qué? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, a ver, ¿qué, qué puede ser? Esta, me esta, modifica esta. mi avatar, mi pantalla me la van hackeando y modificando todo el tiempo. ¿Qué es eso tan lindo que estoy viendo? La aburrida. Pero si pongo la linda. No sé ni. Esta. Bueno. Ah, qué linda. No sé ni qué es, pero bueno, vamos a ir. Eh, a ver. ¿Cómo sería? Apertura, la incerteza para ser hackeado. ¿Qué es la palabra que cambiaría? ¿Desestabilizado sería? No, cambiaría. Confianza. Como que hace falta una palabra aquí que diga todo esto que estamos diciendo, pero en una sola palabra. ¿Cuál es? esta palabra, apertura a la incerteza para ser hackeados desestabilizados. ¿Cuál es esa palabra? Um, um, Riesgo... Y transubstancia, o sea, algo de eso. Oh. ¿Es, mucho, ¿no? es como mucho. No, pero me gusta. Ser transubstancia, ser, ser transubstancia. Ay, no sé, ni, es que no se puede decir ni como verbo. Oh, yeah. Transubstancia. No lo crees, me lo puse en todo. En la contraseña. Uy. ¿no? acá? Está bien lindo, ¿no lo crees? No te gustaban ser transubstancia. A ver, fe, confianza. No, yo pondría transubstanciación y entre paréntesis todo lo demás. O sea, fe, confianza, transubstanciación. ¿Qué va? Porque ¿qué es lo que va en la valija? Bueno, va a la transubstanciación no la transubstancia. Va la transubstanciación, digamos. O sea, ¿Qué llevo en la valija? Este, calcetines, ropa interior, camisas camiseta, pullover, pantalón. Esto, ¿no? ¿Qué llevo en la valija? Fe, confianza, transubstanciación. ¿No? ¿Que, ¿Qué es esto, no? Apertura de la incerteza para ser hackeados. De parece Uh, entre paréntesis, me parece, ¿no? ¿Cómo lo ves? Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. También pondría en esto de dejarse guiar, ser canal. Eh, porque... En, la, en las otras cajas de herramientas aparecían verbos. Empezamos siempre con un verbo. Sí. Acá estamos apareciendo como objetos, ¿no? Es que en una valija hay objetos. Uh -huh. ¿Cuál sería el objeto del guía, el canal, la mediunidad? Me encanta la mediunidad. Sí. Eso, eso hace falta en una valija. unidad en, Entendida desde el amplísimo margen de expansión de esa palabra, ¿no? Dejarse guiar, ser canal. Ah, está ahí. está bien. Está ahí está. Ahí. A ver, volvemos al punto, volvemos a leer arriba, si sos tan amable, un poquito arriba. Eh, la valija contiene recursos que nos permiten comprender la noción de producción, circulación, trascendencia de un transartista en una matrix de prosumisión. Me parece que nos está faltando esto, lo de matrix de prosumisión, o sea que, ¿qué cosas lleva esta valija para comprender todo esto en un matrix de en una matrix de prosumisión, digamos. Sobre todo que creo que estamos todavía en una etapa de eh, producción, ¿no? No, también se puede aplicar a la, a la circulación esto. Claramente es más, es más de lo que hemos... Está más relacionado a lo que hemos venido hablando de, de producción, pero... Creo que, te, que se puede, no, no, no sé si, si hacer el foco ahí, ¿no? En esa división. Está bien. está bien, está bien, está bien. Haría como el foco en esto, o sea, a ver, ¿cómo, cómo, cómo llevamos esto al mundo de una matrix de prosumisión, digamos? ¿no? Bueno, es, en realidad es lo que estás diciendo, es la circulación, está bien, sí, está bien, a ver... También esto de eh, con esta definición que sacamos el otro día en, en el Instagram, mira laia Sofical, hola Sofía. Por favor, guíanos, Sofical. Creo que vamos bien, ¿eh? Creo realmente que vamos bien. Algo de esto, un artista transubstanciado en Avatar. Creo que de la transubstanciación. Es que acá el, el avatar está en relación a la mediunidad. Sí. O sea, creo que vamos bien. Pero, ¿qué pasa después de esto? Yo creo que acá, acá también viene algo, mira, como fe, confianza, transustanciación, mediunidad. La pregunta sería, ¿para qué? Me parece que acá viene el, el, el, el asunto de la responsabilidad social, ¿no? Del bien común como tendría que aparecer ese eh, algún elemento en ese sentido, ¿no? Como un... Misión. Un artista tiene que tener en su valija misión. Si no, ¿para qué? Todo. Misión, entre paréntesis, claramente no. Responsabilidad social. Responsabilidad propia y social pondríamos, porque nosotros entendemos que lo social es lo propio y lo social, digamos. Es todo, pero no viene mal, me parece, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, creo que ahí aparece esta cuestión hacker, ¿no? Porque también ser hackers, ¿no? Ser esto de que nos hackeen para ser hackeados, hackear, para hackear, y ven esta acción de hackear bajo una misión o propósito, eh, un enredo porque Sofía nos llega a esta persona todo el tiempo este doble juego que es como que estamos todo el tiempo siendo eh, en esto de guiarse y, de, y, y guiar vamos a estar pasando todo el tiempo por las cosas no entonces que, que venga eso que venga un ampersand en el 6 Misión, mediunidad. Porque, porque con la mis, me parece que con, con misión luego viene como una, como bueno y cómo, ¿no? O sea, la técnica, digamos, de, para la misión, ¿no? Como, porque es este... Toda la primera parte hace, creo yo, el 1, el 2, el 3. El 1, el 2 y el 3 hacen a la, a la materia con la que, ¿no? O sea, al, a la plástica. El medium, o sea, la mediumidad hace ya a una eh, capacidad, ¿no? Como una, un, una, un don, no sé cómo llamarlo, ¿no? Luego la misión que hace el objetivo, pero bueno, y ya teniendo todo esto, ¿cómo lo hacemos? No? O sea, técnicamente. No sé si Hampersan la palabra, claramente, ¿no? Pero. ¿Y doble juego para meterlo en términos psicosoficalescos? No, no me gusta que sean dos palabras. <risa> ¡Ay, no! <risa> ¡Qué caprichoso! Eh, yo pondría. Entró. Pondría ampersand como y pondría como. Nos falta. A ver, pongamos ampersand y pongamos en, en, en entre paréntesis lo que estamos queriendo decir. A ver qué, qué, qué llevaría esto entre paréntesis. Ahí va, ahí ahí va. Yo pondría doble juego enroque, otra barra eh, como algo como técnica de la acción, no sé cómo decirlo. Te, te, um, ¿Cómo es eso? ¿Cómo se dice eso? Voy a poner bien. Eh, ¿Tecnología? ¿Cómo? Es una muy buena palabra y que me parece que está buenísima. A ver, pongamos tecnología. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Um, ampersand, doble juego, en enroque, tecnología de la acción. Yo no pondría de la acción, pondría tecnología sola. Tecnología es una palabra que, te, que ahí te parte el cerebro. Si no sí. la ves reducida, a, por supuesto, a, a, a lo... Estoy pensando caso. también en esta palabra que apareció cuando leímos el significado de, de prosumisión. Este P2P, me gusta. Ah, el P2P. Peer to peers. Sí, que es, eh, pero ¿cómo lo podemos traducir a esto? Red de pares, red de entre iguales, red entre pares, nodos. Sí, pero en una palabra. Es que casi que lo veo como un símbolo, ¿no? El P2P. Pero es muy, es muy poco conocido. O sea, tiene que ser algo que, que, bueno, la transubstanciación también es muy poco conocida, pero... Eh, sí, encima, eh, cuando busquen esto en el diccionario, vamos a hacer el juego. <risa> bueno. Mirá. Oh, ¡Por Dios! <risa> <risa> bueno... <risa> Qué sé yo qué decirte de todo, es que entre que empecemos, es que si buscan la bomba de miel ya, ya estamos perdidos, o sea de entrada esta, esta fundación no tiene ningún sentido, no, Como una si luna de miel. la bomba de miel, ¿qué, ¿qué es la bomba de miel? Tío? Pero no deja de ser, de ser un juego que también tiene un entendimiento, ¿no? Porque digo, bueno, está bien, transustanciación tiene esa primera acepción, ¿no? Pero bueno, el que busque un poco más va a encontrar. Eh. Vamos a una conclusión, vamos, vamos a concluirlo. Creo que, que va bien hasta, o sea, estamos en la técnica. O sea, el, el transartista acá está haciendo. ¿Qué pasa después de que hace? Transforma, mejora. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué? Yo diría algo como, por ejemplo, aceptación del éxito. De verdad. De, ¿No? Como, como aceptar que tenés éxito. Me, eh, haciendo arte Como transartista Y que eso te moviliza a seguir haciéndolo no O sea que Mejoraste la vida de alguien y te entusiasma Lo que nos pasa a nosotros Cuando nosotros sabemos era que era que más entusiasmo, no, entusiasmo directamente? ¿Y qué dije yo? Aceptación uh -huh. del éxito no, es más por el lado de la aceptación del éxito. O sea, o oh, tal vez, mira, mira, a ver, tal vez entre, o sea, Ampersand, entusiasmo y el ocho, aceptación del éxito como motor de un nuevo proceso. Claramente, si buscan éxito les va a pasar lo mismo que con transubstanciación, no estamos hablando de ese éxito que dice el diccionario, ¿no? También pienso en un motor de regeneración, ¿no? Sí, eso es, eso es, exactamente eso. Y el entusiasmo como un dínamo de, de bueno, la bomba de miel, ¿no? Eh, al fin y al cabo, le decimos a todos. Y sí, bueno, claro, sí. Es que estaría tan bien que sea tan simple. Porque porque tampoco nosotros estamos tan alejados de eso, ¿no? De que le damos tanta vuelta y en realidad. Bueno, a ver, lo volvemos a ver. Lo leamos, a ver. Eh, lo leamos primero toda la, la el previos. Ese de la valija contiene... Ahí, ahí este, saquemos esto de diseñar la valija para el avatar, porque, porque es como que quedó en el medio eso, ¿no? Ahí. Ahí está. La valija contiene recursos que nos permitan... La valija contiene recursos que nos permiten... Vamos a... o oh, permitan nos permiten comprender la noción, la de, noción producción. de producción. Sí, uh -huh. eh, por favor, por favor, por favor. La valija contiene recursos que nos permiten comprender la noción de producción, circulación, trascendencia un transartista en una matrix de prosumisión. Los recursos que contiene esta valija son la fe, como una transversalización la entre la guía y deriva, mm. la confianza, seguridad, riesgo, vulnerabilidad, Transubstanciación, apertura a la incerteza para ser hackeados. mediumnidad, dejarse guiar, cercanal, Misión, propósito de responsabilidad propia y social. Ampersand, doble juego, enroque tecnología, peer-to-peer. -peer, entusiasmo, dinamo energético. Y aceptación del éxito como motor de un nuevo proceso, motor de regeneración. Sea bomba de miedo. ¿Cuándo terminas de leer la carta? Bueno, creo que está. No, no, no, puedo, no puedo ir más allá de esto. O sea, me parece que, está, que, que es este el asunto al que necesitábamos llegar, que era una abstracción sobre esta eh, manera de ser transartista. Después creo que esto está muy complicado todavía. O sea, esto habría que hacerle un, un, unos cuantos lavados para que se vea un poco más claro, ¿no? O sea, hay, hay, que, hay que está muy empastado. Pero no lo, no lo haría ahora, lo dejaría ahí. Creo que, que, está, que, que está bien. Es como, de alguna manera, haber, haber encontrado ese, eso que estábamos buscando en relación al transartista, ¿no? Y que viene de Sofical. O sea, no, no, no, no viene de otra cosa, que viene de Warhol, Duchamp y Boyce, ¿no? Me parece que está súper, porque yo pienso, Boyce, Duchamp, Warhol, Leo, perfecto, ¿no? Eh, no sé si se entiende lo que quiero decir, o sea, está todo dando vuelta acá. Sí, sí, sí, sí. Está todo dando vuelta y como pasando por distintas matrix, eh, y creo que en, hemos logrado entender la matrix transartista. Por eso también el cambio de atmósfera que hicimos en, en el perfil. Sí, totalmente de acuerdo. Que un poco también tiene que ver con esto de, ad, de aditivo extractivo. Sí, Ay, también... Yo eh, pondría como nota al pie <risas> el tema de di sí, divergencias eh, medium fracker, ¿no? Um, ¿no? No, no creo, porque no es, o sea, no, no me parece... Eh, no hace falta Tal vez sí cuando, cuando ya le entremos un poquito más a esto Porque viste que con las herramientas También cuando las nombra vamos, Después hacíamos una descripción Tal vez de todo esto Después haya hace que hacer una descripción uno por uno Un poquito más amplia sí Sí, sí, sí, sí ¿no? Pero pero no, no, no me da, a mí no me da más el cerebro en este momento. O sea, creo que esto de divergencia medio un fracker va a aparecer en esas, en esas descripciones. Pero no como. Lo podemos dejar ahí como un apunte, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, lo rescato de vuelta. O pod podemos poner algo incluso ahí como un llamado, un uh, llamado de. De, ¿cómo se dice? De un recordatorio No, no está el pie Te lo pongo por acá ¿Cómo era? Cosas y esto es Tanto que no, hace no, no o sea, tengo que Se han quemado eh, Pondría este Abajo ya de todo esto Pondría como recordatorio Desarrollar Cada uno de estos de estos puntos. Ah, lo vas a hacer porque tenemos que hacer las placas. <risas> sí, lo voy a hacer porque tenemos que hacer las placas. Va, listo. Acá estamos, listo, ya está. Dale. ¿Ya estamos? Eh, me me, me agarró mucha ansiedad. Ansiedad porque me agarra la alergia, me agarro mucha ansiedad, tengo mucho hambre, tengo mucho, no sé, tengo como frío, calor, me agarro mucha ansiedad. Esto me parece que es como no, eh, una propuesta muy... estamos arriesgando mucho con esto, ¿no? ¿Qué decís vos o no? ¿O estoy muy taurino de repente? <risa> Y no sé, o sea, yo creo que esto de las herramientas hemos ido, es como, aparecían estas herramientas, que bueno, en este caso se convirtió en valija, o sea, la transubstanciación, la de transubstanciamos, pero aparecían las herramientas bajo una, bajo una atmósfera, atmósfera voice, volvíamos a pensar las herramientas bajo otra atmósfera de Uchan. volvían a aparecer las herramientas bajo otra atmósfera, creo que este es un nuevo refresh, una nueva actualización bajo la atmósfera de Sofical, que es una atmósfera de prosumisión y que aparece más esta concepción del avatar y creo que el, cuando volvamos a Voice eh, vamos a volver a no sé ahí va a volver algo sí, también me gusta de repente eso de que de que esto no, este si este no, no es una, el CR si te quiero decir eso, eso es. No te eso. pongas esa presión, Fabio. Claro, eso es, eso es. Sí, ese es el punto. O sea, ya volvemos, ya de aquí salimos y vamos a ir a Voice y, y abrimos otra vez el punto. Está bien, sí. Bueno, eh, no, no me queda energía casi ni para despedirme. Me siento. Bueno, agotido. te hago y... Hacen Roque. Gracias a todos. hacen Roque y despedí, por favor, todo esto. <risa> bueno, hago en Roque porque a Fabio le está pasando lo que a mí me pasa cuando nos juntamos las dos argentinas, que me cuesta almorzar y llegan las seis de la tarde y seguimos ahí conectados y no doy más. Sí, San Fabio, tenés que ir a comer, no somos hologramas, esta es la prueba de que no somos hologramas ni avatares. Eh, nos estamos despidiendo, Carlos de Reina no se despide, eh, soy el avatar de, de Fabio, eh, la parte acuariana de Fabio que se despide, diciendo no doy más, acepto un poco de imperfección en estos cierres, y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos siempre, eh, la verdad que este mes, estos dos meses de han sido increíbles, hemos hemos avanzado muchísimo en esta búsqueda de, los, de, de pensar a los transartistas, y bueno, y ya vamos a estar cerrando este, este mes, este, esta atmósfera esofical, con, esto, con esta valija de recursos para los transartistas, en una matrix de prosumisión, y vamos a estar haciendo, como hacemos siempre, un flashback de todo lo que sucedió, para compartirlo y que quede como modo índice para todos los que no pudieron participar, o para los que participaron, lo tengan siempre ahí como un lugar donde pueden volver. Y, y bueno, y estaremos la semana que viene ya también entrando en, en, la, en, un, en una atmósfera boiciana, eh, volviendo a cumplir años, siempre nos encanta decir que la Bomba de Mil cumple el día del cumpleaños de Boys, que es el 12 de mayo, así que vamos a estar entrando y preparándonos para, para el cumpleaños. Eh, muchas gracias a todos, nos vemos. Un abrazo, Fabio. Se fue a almorzar. No, aquí estoy, pero no puedo activar el micrófono. Ahí está. Gracias. Gracias a vos, gracias a todos. Un abrazo y nos vemos seguramente... ¿Hoy qué día es? día Viernes. Bueno, nos vemos el lunes. Hasta el lunes. Gracias, gracias a todos por estar ahí. Hermana querida, te quiero tanto. Gracias. Nos vemos ahí. Hasta luego.